todas maneras habitados por este, los equipos. A este que está en pantalla, que es Cristian Cueva, a este lo quiero ver hoy, a sí, este lo quiero ver, sí. a Cristian Cueva. A los últimos dos partidos del Krasnodar de, de Rusia los ha jugado, jugó los 90 minutos en la victoria del Krasnodar contra el Sevilla. Siete de la noche, 33 minutos, estamos a tres todavía, a tres, 13, digamos minutos extra, porque en realidad el partido estaba programado para las 19 19 con 30 va a agarrar la pelota el cuadro chileno, me parece que es el número 9. Si es así, Nico, Castillo. Nico Castillo Va a arrancar el partido, va a relatar En Capital 96-7 Joffrey Zulka en los comentarios El analista, el que sabe, el que nos pinta La cancha, el que viene a la brocha El que viene con la brocha A la cabina de Capital, el que nos pinta la cancha Juan de Morales y un servidor a las 10 Para llevarles a todos ustedes El tercer partido tras el Mundial Del equipo de Gareca, hemos perdido dos Y ahora viene con Chile y empezó el partido Joffrey Zulka Que sea la victoria nuestra, tradición de esta noche aquí en Miami, ya toca el cuadro chileno por capital va saliendo Maripan con la pelota al campo norte que defiende el equipo peruano arriba de golpeo de cabeza parecía Santa María, está apoyando Trauco, levanta la pelota con todo cerca, por un costado cerca de la línea de oriente, viene saliendo el equipo peruano, el balón se va fuera de la cancha y lateral en el partido, al primero, lateral precioso Totus, por capital juego de manos en el encuentro Mauricio Isla. el toque en el fondo para jugar ahora con la defensa, y está Enzo Rocco llevando la pelota, que está el defensor sobre el zaguero viene el 2, bien roco. Y el toque quedaba ahora por un costado buscando ahí a Zagal. Atrás la pelota presiona a Ruiz Díaz. No puede quitarle el equipo peruano. La roja que elabora. Tiene el balón ahora por su salida derecha. Y apareció Isla. Con el balón a pasaba la pasada. Hubo falta. Le hicieron la falta de Pereza Vidal. Y hay tiro libre. El primero del partido que cobra el mando Villarreal, Juan Luis. Son los nervios del clásico. Presionó rápidamente Yotún. Fue encima, encima del generador de fútbol de Arturo Vidal. Primer minuto de juego. Pero está bien, está bien presionar arriba porque lo, lo dificulta, dificulta la salida del rival. Bien Perú en el primer minuto de juego. Minuto de juego que vivimos, Isla. Tocando el balón ahora nuevamente con Vidal. Aquí va el volante de Barcelona para pasar la mitad de la cancha. Blató el juego ahora por izquierda. Corre a todo Valencia Junior Fernández. La baja Fernández. Y Carlos Víncula va hasta la última línea. Advíncula, cierra los rayos. Bien abajo Advíncula. Hizo la falta al final Fernández. Villarreal dice que hay tiro libre en salida para el equipo peruano. 0-0 esta voz. Lo digo, lo digo y lo repito, qué buen lateral, qué lateral completo se ha vuelto Luis Advíncula, no solo a la hora de atacar, tiene criterio y tiene mucha marca hoy en día. Tiro libre para el cuadro nacional. Galece todo de amarillo. ¿eh? En esta noche aquí en el Jarroco Stadium saliendo con la pelota de Ramos, pelotazo largo buscando a Rodillas, arriba el golpeo de cabeza apareciendo perfecto. Por ahí BDL, le queda la pelota por un costado. Ahora Junior Fernández, el balón para que corra Vidal, se va al piso, cuidado en el área, pero ahora aparece bien perfecto. Con la redonda para salir. Ahí Cristian Ramos. El balón ahora por el costado. teniéndola para tocar la YouTube Ahora con Trauco. Es el esférico que la tiene el balón el cuadro nacional. teniendo el balón en el medio cerca del ciclo central. Con la pelota. Parece bien el toque ahora por dentro. Había demarcado la pelota Tapia. Dejándola la para que suba por ahí Cristian Ramos. Sube el capitán peruano. Dos minutos con 30 segundos. y 0-0 aquí en el clásico del Pacífico por capital. Toque por la banda. teniéndola la ya víncula. Se iba juntando ahora con Carrillo. Con la pelota no puede pasar. La marca perfecta desde el cuadro Cuadro de la Roja marcó bien Vidal y el rechazo con todo el fondo de Julio Amena. La pelota que se va a la posición. Hay que, poner que, que ponerla al piso. La pone al piso Perú, pero cuando Chile la recupera la pierde rápido por la presión que hacen los volantes de Perú. Relato Tapia. Va jalando la pelota por un costado. Se pega por la salida derecha del cuadro chileno. Ahí estaba Flores. Devuelve la pelota. Marcando por ahí. Siguiendo hasta el final. Quiere quitarle esa lo Puede con el esférico. También Gravidal. Nuevamente Tapia para recorrer con la pelota del juego. La tiene ahora por dentro. Bien que cueva la descarga ahora para Ruiz. Está habilitado. Corre Ruiz Díaz. Está habilitado. Corre. No, ya no, no, está no vale la pena seguir por el balón. Habrá tiro libre en salida para Chile. Tres minutos. Cero, cero. Metro adelantado el delantero del cielo El Sander. Raúl Mario Ruiz Díaz. Tocando bien. Se Limita Juan. Pero, pero adelantado al fin y al cabo. Pero se juntaron de nuevo. Esta vez Carrillo Abierto. Se juntó con Flores. Tocaron con Trauco. Es un negocio de Perú por los costados. No solo por los centros, sino cuando generan y empiezan a tocar todos. En Zorroco. El balón para Matías Fernández. La presión de Cristian Cueva. Reventó el pelotazo largo. Ahora por izquierda. Corre el Junior Fernández. Corre por el extremo izquierdo. Quiere quitarle la plata pelín. Tiene trabajo, mucho vínculo por esas horas, Joléis. Sí, Junior Fernández, que ya no es en, en media punta o punta de antes, lo están abriendo, no, solo, no solamente en Chile, sino en el fútbol turco. Tarea para víncula, pero cumpliendo muy bien el lateral del Rayo Vallecano. Lateral de avícula, la pérdida, cuidado de rayo, vienen los chilenos, estaban tocando la Eco Castillo, el balón para Matías Fernández, la salida perfecta, ahora bien Yotung, todo el juego, la bola por izquierda, va teniendo y pasa ahora Miguel Trauco, viene Trauco el pase buscando a Cueva, el rebote, le queda a Flores en la mitad de la cancha, en la línea Saturno, nuevamente el juego ahora para Trauco, presionando a Vidal, quiere quitarle la pelota, no puede Yotung, la va tocando el cuadro peruano, la y roja que la rotaba, se equivocó en el pase, no puede ser, y ahora en la salida Tranquilo, se encontraba el pase de los peruanos, pero recuperó bien Santa María y tiene y avanza con la pelota nuevamente para encarar el juego, para avanzar. Aquí esta Cueva y la cancha chilena la rota por izquierda, va recibiendo ese esférico nuevamente atrás. El pase para la, que la tenga Trauco ahora rotándola en el medio. Renato Tapia para tenerla con Santa María. Juan Luis, 0. Y, y está Yotun al costado. El primer generador de fútbol de Perú, y Yotun, recoge todas las pelotas. André Carrillo va la culebra, la presión del Pitbull, ahí estaba. Con la pelota presionando Medelli. Se sí, va a escapar el cuadro peruano, pero se equivoca y recupera Fernández. En tres cuartos de cancha. La recibí en la salida de error peruano. Juan Luis. Sí. Eh, en salida a la selección chilena va Eugenio Mene. Lateral. Lateral para el cuadro del Colombiano Rueda. Aquí la va rotando ahora Fernández, el toque en el círculo central, teniendo el balón ahora por dentro, ahí está con la pelota Benel, tocándola nuevamente con Fernández, por el costado izquierda la tiene Mati, y Mati la toca con Vidal, saliendo ahora el cuadro peruano para buscar quitarle la pelota Rudia, bajó un poquito todo Perú en su cancha norte, aquí en el carro de estadio, cinco minutos, primera mano de juego, estamos viviéndolo por capital porque nosotros lo transmitimos partidos. Transmitimos emociones. Vemos la táctica de Chile y vemos a Arturo Vidal cómo se mueve, cómo flota y cómo analiza dónde puede salir Chile. Inteligente Arturo Vidal. Seis minutos del primer tiempo y no hay llegada de peligro en ninguna de las dos. Eh, vaya, sale Chile y ofrece un en capital. Teniendo el juego con Alan Ríos y Juaní Morales en los comentarios. virales para pasar la pelota por derecha por isla Igla que pasa a la mitad de la cancha. Se juega ahora sí con Zagale. A elabora el cuadro de rueda. Vienen los chilenos. Cuidado. Marque Perú. Y el balón en el área de los deseos. Va a salir Galece por primera vez. Interactúa con la pelota. Ahora hay un problema en Chile, ¿no? Que todavía no lo ven a Yotun libre, tan libre para recibir el primer pase de Perú. Porque el primer pase de Perú se, se, lo, se lo ha puesto en el hombro a Yotun. Y además, algo que no estamos acostumbrados, Chile un poquito largo. Desde Biel sabemos a Chile cortito, corriendo, moviéndose en bloque, todavía acostumbrándose en la selección roja. Cristian Cueva quiere recuperar la pelota, pero da un mal pase. Y desaprovecha una oportunidad. ¡Qué jugada tú no seas Uga Uga! Y usa la banca móvil del BBVA Continental. Seis minutos y un rumbo a los 7, 0-0, cero, cero, no hay goles Usted por Capital. de Capital, 10 años junto a ti. Tu Electro al mejor precio, F lo hace posible. Transfiere usando la banca móvil del BBVA Continental y dile adiós al Uga Uga. Salida nuevamente, tocándole al cuadro, Mapocho, por derecha, Vidal la recibe Rey Arturo, pasó la línea de Saturno, la marca peruana salía apretando Flores, también por un costado estaba Tauco, Vidal que cambia el juego por izquierda la recibe en su roco avanza roco buscando el camino rumbo al gol, pero no lo puede permitir el cuadro peruano, había apareciendo Fernández Junior, Rora con Matías Matías para tocarla por izquierda Comena. elabora el cuadro del colombiano Rueda, la marca de Carrillo por lo menos incomoda, Rudías que va a esperar en la línea de Saturno en el fondo está roco también Mariposa Pan, rotando la pelota, buscando por derecha, aquí viene Mauricio Iglesias, se le acabó la cancha. Y lateral en salida para el cuadro nacional, no hay momentos todavía de cara a gol en 7 minutos con 50, Alan. Parece cederle la pelota cuando la tiene Chile, parece que Perú le da el espacio necesario para que gestione en la mitad de la cancha, Juan Luis. Sí, no lo ve necesario Ricardo Areca ni la selección Porque justamente no ve tan corto a Chile Lo ve largo sin opciones Entonces hace la pausa, recupera aire Y hace espacio a, a, a su propio rival Tiro libre con vía real Y juega corto el cuadro nacional Con la redonda avanzando ahora Por el costado derecho, aquí la tira víncula Jugando con Ramos, las parejas centrales tiene el cuadro nacional buscando el pelotazo largo. Los chilenos se están marcando en zona. Teniendo el juego ahora Santa María. Llevando la gata a la cabeza. Pelotazo largo buscando a Carrillo. Se desmarca. arriba salta Mené Mena para quitarle la pelota. Estaba con el balón a la Víncula Pasando y la marca nuevamente de Eugenio Mena. Lateral en el partido. Precioso Totus. Anticipó bien. Llegó bien a víncula. Atento el lateral izquierdo de Racing. Atento Eugenio Mena. Por capital transmitiendo el clásico del Pacífico viendo el juego nuevamente para tocar Yotun con Tapia, el pase la devuelve Flores, la deja nuevamente para Yotun que avanza, aquí está el pincel perfecto para Cueva con espacio Buena. descarga la Carrillo, viene el cuadro nacional alerta en el área, Carrillo rompió la cintura y el pase falló Buenas. la marca perfecta de Rocco aleja el peligro, Al estar del juego viene otra vez el cuadro nacional, vícula con espacio quiere pegarle de izquierda, no puede, le queda el Yotun y cuando iba a pegarle al arco la marca apareció, bien Castillo apoyando la defensa y la salida, Matías Fernández dice la falta, Yotun dice el hábito Villarreal, habrá salido de nueve minutos para el cuadro chileno, por lo menos lo intentamos, por lo menos pisamos el área ahí Luis. No fue falta, no fue falta, lo sintió encima, Medell no tenía opción, se tiró el capitán de Chile, no fue falta, pudo ser clara para Perú el anterior, tocamos bien, Destac descartó, ¿quién? ¿Quién descartó? Yotun a Cueva, limpiaron y Carrillo tuvo la primera opción. Muy bien lo de Yotun, ataca Chile, Vidal. Y el bombazo a 30 metros Corrió Nico Castillo oh, Y el balón se va a pasear por todo el área Saque de metas para el equipo peruano Lo va a poner Galese y la línea De su área chica y va a reventarlo en el fondo Por ahora reclama Galece A su defensa o todo el equipo de sí, Se Sí, reclama que esté más atento a las espaldas Ojo, Chile no va a llegar Tanto triangulando, va a tratar Está en progreso, es una nueva generación Entre comillas, va a tratar de ganar Las espaldas de Perú también Va a salir San Pedro en del fondo, todavía no ha hecho milagros en el arco peruano. Qué colorcito de zapato se puso Galese hoy, ¿ah? ¿eh? Tomó distancia al 10 minutos de este primer tiempo. Es el tiempo tu electro al mejor precio. F lo hace posible por capital. El día lunes a las 8 de la noche vuelve Laura Borlini. Disculpa el agua. El fútbol te quitó al horario. Un beso Laura. Al tiro libre para el conjunto. Pero lo hicieron falta a, a, a Tapia, ¿no? Sí, inteligente vial. Sale sale, sabe que salen con Tapia. Sabe que sale con Yotun. Corta. Presiona muy bien el volante de Chile. Inmediatamente después del partido. Sí vuelve. Ya está con nosotros Junior Silva. Ahora, Geoffrey Zulka. Junto con Arandides y Juan y Morales y Comerta también nuestras redes sociales con el arroba capital967. El toque en el fondo, Santa María. El toque con la defensa. Ahora viene Ramos para tocar con el lado derecho con los vínculos. Espareando la mitad de la cancha. La tiene ahora por dentro. Aquí bien, perfecto. Topia puso un pelotazo largo para buscar la Cueva. No se le marcaba. Golpe de cabeza. Ahí está Carrillo. Y el balón que queda ahora cerca del ciclo central. El rebote le va a quedar nuevamente a Tronco, que baja por la pelota. Que la tiene ahora en tres cuartos de cancha del campo sur chileno. Aquí en de Stadium. Rotando la pelota tranquilo con el Gareca. Tiriéndola nuevamente ahora con el juego. Ahí viene por la pelota Carrillo que había cambiado de zona. Ahora por el costado obteniendo el balón Ramos. Ramos para Carrillo. La culebra buscó un espacio. Se junta con Renato Tapia. El balón ahora por dentro. Yotun está esperando por izquierda. Trauco la deja para Flores. Flores le pegó al arco. El balón por un costado. Fuera, afuera Se fue la pelota. No se exigió, Doppul, el arquero salió, pero no estiró las manos, habrá salida del fondo para el cuadro chileno. Juan Luis, es importante que termine la jugada, y la terminó Perú rematando de larga distancia. Es muy bueno lo que está haciendo Perú cuando tiene el esférico. Y todo empezó en el negocio que hablábamos, teniéndole al medio, ganándole la mitad de la cancha a Chile, hay que hacer eso. No solo por virtud de Perú, sino por la virtud chilena que tiene en medio campo. Ganando ahí, vamos a empezar a tejer, vamos a, a, a conseguir elaborar. En 12 minutos estamos por llegar al primer cuarto del partido y hay todavía rotación de pelota sin goles. En el fondo Maripán dejando el pase ahora para Meda del Espíritu, se junta con Vidal en su propia cancha en el campo sur ya da indicaciones gareca pero por ahora no está cómodo en el partido, recuperó Flores dejando el balón ahora para Yotun el encuentro ahora es con Tapia ahora la cancha Tapia y si sí le encuentra Flores al lado de la línea, miren ataque aquí está el primero del equipo peruano centro, y la marca de Mauricio Isla, lo mandó al córner, habrá tiro de aquí en el primero del partido, es para los peruanos aquí en el clásico, qué bien descarga Tapia en esa acción, te escucho con Luis y qué bueno ese hizo en Flores, no solo por encarar, sino por buscar a los espacios eso necesita Perú. Tiro de esquina, viene ahora Yotun, alerta las alarmas de Apul, ha declarado la emergencia aérea los peruanos. Medida may, may, de emergencia aérea, preparado en el centro. Aquí puede estar nuestra revancha para los peruanos. Aquí puede estar la revancha Inca, centro de Yotun arriba, cabezazo, lo no lleva Santa María. Le peinaron la pelota a al final y a la contra. Corran, salven por sus vidas, que viene Fernández, el balón afuera, la marca perfecto había aparecido por Flores. Importante lo de Flores, ¿no? Porque tranquiliza para que se rearme la parte defensiva del cuadro peruano. Sale Chile, 13 minutos 30 segundos, ya estamos de aniversario, pasa la voz, capital, 10 años, porque tu opinión importa. Totus preciazos todos los días. En nuestra vida siempre estamos dispuestos a alcanzar el máximo y para reponernos, tomamos Sporey, ¡Es Esporey, la vida es un deporte. Elige el mejor entretenimiento y servicio a bordo, elige Cruz del Sur en tu próximo viaje. Se viene Perú, relata a Joffrey La tocaba Chile, perdió a Sagal y ahora se si viene la contra peruana. Corran, salven su vida si puede, pero venía y en el pase se equivocó. Se equivoca Flores y viene el rebote para el cuadro de rueda, viene Zagal, con la redonda ahora la izquierda, Mati Fernández, ¿qué pasa con la pelota en la bomba central por izquierda, campo peruano que defiende, aquí está Mena, toque en el fondo para tenerla ahora con Roco para rotar la plata Maripán, la deja por dentro nuevamente ahora para Medel, que pide a su equipo que suba con todo el cuerpo peruano por derecha Isla, aparece el toque para Vidal, la marca va de Santa María, falta, falta, falta, lo vio él y lo vieron todos, en el estadio, Gerrardot. Hay tiro libre para el cuadro chileno. 37 metros rumbo al arco. norte de Gales. Juan Luis. Una cosa es ir con vehemencia. Otra cosa es marcar haciendo sombra. Que es importante en este tipo de partidos. Si queremos ganar la mitad de la cancha. Si queremos, si queremos sobrepoblar poblar de alguna manera la mitad de la cancha. Hagamos sombra. Que se quede sin alternativa. No busquemos faltas. Tienen hombres de buen juego aéreo. Sube Maripán y sube Rocco. 15 minutos es el tiempo. Su Electro al el mejor precio y lo hace posible. Tiro libre para Chile. Vamos a marcar bien el fondo. Los peruanos en de, la línea, del área de los deseos. No pueden volver zona de fuego nuestra área, los chilenos. Viene el tiro libre a favor del equipo de rueda. La Roja prepara la carga con Matías Fernández. Se suma ahí por derecha. Pone hombre, barrera, galese en el campo norte. Viene Fernández, preparó, centro, golpe de cabeza de Tapia. Aleja el peligro. Le queda nuevamente para que realice el juego con el Pidulmael. Ahora por izquierda corre Mena. Con el balón hasta la última línea. La marca de Carrillo. Centro de Mena. Le queda Nico Castillo. Cuidado que no patee. Rechaza el escuadra nacional. Y viene velocidad. Vínculo en el pase. También estaba con la redonda. prueba ha Carrillo. El toque ahora para que la tenga Tapia. Juego ahora. Levanta el juego a velocidad. Escapa Víncula. En el fondo estaba Maripán Y la juega con... De Paul, el portero que ahora la va entregando hacia adelante. Teniendo Medel el juego en 16 minutos. Apareciendo Vedel ahora nuevamente con Vidal. Por capital, transmitiendo las emociones de este partido. Transmitiendo todo lo que pasa aquí en Miami. Esta fiesta peruana. Mira en el fondo. Toque nuevamente por dentro. La tira aquí el Pitbull. Apareciendo Vedel, Juan Luis 0-0. Hace otro negocio Perú. Cuando lo toca roco y Maripán no los van a apretar, no apretan, sino empiezan a apretar con Arturo Vidal, con Medel o con Matías Fernández recién. Falló en el pase Fernández, se equivoca Medela Carrillo. Fallaba Fernández en el pase, desaprovechó la oportunidad. Qué jugada, tú no seas su gauga y usa la banca móvil del BBVA Continental. Eh, trató salir Perú por derecha. Y ahora hay lateral para el cuadro nacional. 17 minutos. 0 Perú, 0 Chile. Usted está en sintonía de los 96-7. 10 años, 10 años Radio Capital. En Capital no transmitimos partidos, transmitimos emociones. Capital, tu opinión importa. Garganta de gol, Dioprexurca en los 96.7 de Radio Capital. Y todo el equipo de Capital Deportes en esta noche aquí en Miami. 17 sin goles 17 del primer tiempo Se escapa ahora Yotun le descarga Ahora para Flores, teniendo la oreja se Aguanta la marca que va jugándola por ahí Zagal, Flores retrocede metros Y se mete al campo peruano Saliendo ahora por el sector derecho Gole, ¿sí? Ahí está la ventaja y la virtud de la selección Con Flores, se muestra, es mucho más flexible Pase Perú. de carrillo, pasaba Vícula, centro. Aparece Maripan y la manda Al Córner. habrá tiro De esquina para el cuadro peruano, Tuvo mala idea, Juan Luis. Exactamente. No solamente tocando se abre volantes o defensas. defensas también moviendo. Lo hizo Flores. Lo hizo Yotún. Llegó bien Advíncula. Llegó Providencial. También Maripán. Tiro de esquina para la selección peruana. Va Perú ahora por el primero del partido. en 18 minutos por Capital. Esta es parecida como el gol que le hicimos Holanda. Vamos. Bueno, no está Quiro, pero está Santa María. Está Ramos. Va Cueva enfrente de la pelota, vuelve Ladino, vuelve esta noche, vuelve el Peruano, vuelve Ladino. Como antes, como siempre, pone la buena pelota en el área. Alamino Centro Cueva. El golpeo de la defensa Viral rechaza el juego. Ahí está saltando Fernández. Le queda rebote y tumbo paso al arco. Oh, el balón afuera, afuera. Se va por encima del ángulo superior derecho del portero de Apulsa. que de vista para el juego chileno. Comenta el que sabe, comenta el pintor de capital, el que nos va a pintar con la brocha en mano. Juan Luis Morales sobre el minuto 19 0 Perú, 0 Chile La virtud que hablábamos de los espacios de tocar, de moverse, es una otra virtud que ha ganado la selección peruana, es saber a quién presionar, saber con quién jugar no solamente el propio equipo sino el equipo contrario, a quién presionamos a quién buscamos, en qué zona vamos, eso ha aprendido Perú también Toque del cuadro de Rueda, ahora viene con el balón Junior Fernández cambia el juego por izquierda para Nico Castillo, arriba la pivoteo, cuidado cerca la garilla peruana Baja por el Carrillo, apoya la defensa Carrillo para salir Culebra Se mueve, de derecha a izquierda Descarga ahora acerca cerca la línea de la banda y está, víncula en el campo norte El cuadro nacional teniendo ahora para Ramos No va a reventar la pelota Y su amague lo hizo andar hasta el final a Zagal Juego ahora con galese En el área chica Ganece y el toque con Santa María Para tomarse el tiempo un poquito con Tapia Presionando a Matías Fernández No hay que salir de ahí rápido juan Luis En lo que trabajó Perú Lo que sigue trabajando Ricardo a tocarla, jugar por abajo Cueva la hizo pasar Genio La deja ahora por dentro Lleva la pelota aquí deja Descarga por derecha La encuentra Carrillo Rudia se metió al área ¡Ah! El zorroco levanta la pelota Y la manda Afuera el corner, el habrá lanzamiento de gira Otra vez para Perú Buena lectura la de Perú Muy buena acción por derecha Triangulación por izquierda, termina por derecha Buscando a Raúl Ruiz Díaz Importante el ataque de Perú Limpió y tocó muy bien la selección Al medio de costado a costado Llegó, buen centro de carrillo Provincial nuevamente Guillermo Maripán Va a Cueva el tiro de esquina Tiro de esquina nuevamente Cristian Cueva Para otra oportunidad la última vez en este partido la rechazó Medellín. Cueva prepara el centro. El arquero Dapul de declara la emergencia aérea. Medel, emergencia aérea vienen los peruanos. Cúbrete chileno que vienen los peruanos. Aquí en este centro viene Cueva. En el de estadio por Capitales. Viene el centro de Cueva arriba. golpe de cabeza. Lo intentó. Rato Tapia. Y el balón se fue desviado lejos del palo derecho de la pool. Y habrá salida para el arquero Mapocho en 21 minutos. Apareció muy bien, como le gusta. Ir al primer palo, lo que hace siempre Renato Tapia. Le pega muy mal, le da con la parte frontal. Se va desviada, se salva a Chile. ¿Quién rinde por ahora más en 21 minutos del partido para ti entre o Perú o Chile? La selección peruana, ¿no? Tiene el dominio de la pelota y cuando marca hace la sombra bien. ¿Sabe dónde marcar? Va bien Perú. Toque en la salida de Maripán, se equivocó en el pase, se equivocó en el pase Maripán y recupera el cuadro nacional. Tendiendo la hora nuevamente Carrillo. Que juega ahora por el lado izquierdo. No es Cueva. Cueva aquí está aladino para meter el centro. Oh, buscando a Carrillo en el área. Chicas se confundieron. Se pusieron nerviosos los chilenos. Y rechaza a Rocco el balón afuera. Ahí lateral en el partido. Lateral en ataque para el cuadro nacional. viene trabajo Jugando y elaborando. Ahora con Edison Flores. La dejan para Tapi en tres cuartos. Nuevamente para que la tenga Flores. Orejas sin marca. Esperando a los chilenos. Y la línea privada de área. Dejando el toque ahora. Por un costado ahí estaba teniendo las ramos con Carrillo. Advíncula. Van a ir los más veloces del equipo nacional. Tiene Advíncula. Juega con Carrillo. Cueva. Balón para Yotun. Tiene espacio. El zurdo le pegó al arco. No, al centro buscando rodillas. no dio el pase como la mano. Y ahora nuevamente viene Tapia para tenerla Yotún Yotun por el al lado izquierdo de ataque. Flores quiere escaparse. Flores que aguanta. Oreja no hay falta. Sí, sí, sí. Lo vio, lo vio. lo vio Villarreal hay tiro libre para el cuadro nacional a 25 metros. Rumbo al arco azul que defiende Apulala. A ver, me parece que la lleva bien Flores. No le hace la nota a Vidal, la falta a Vidal le hace la falta a Medel. Sí. Medel lo traba, se le sale el chimpunga al cuadro al jugador Flores. El árbitro cerca la acción, cerca al momento de la falta, cobra tiro libre para Perú. Y un aplauso, un aplauso porque en estos 23 minutos. Edison Flores ha hecho todo bien, ha descargado bien, ha tocado bien, ha elegido muy bien, muy bien lo del Lenefa Flores el día de Qué hoy. Qué importante cuando un jugador tiene continuidad y minutos, ya los tiene Edison Flores en México. Joffrey Zulka, van a ser las 8 de la noche en todo el país, tiro libre para Perú, relata Joffrey Zulka. Y somos más en Miami. Somos más en Capital y hay tiro libre para el cuadro Nacional. 23 minutos, 27 metros, juega el arco. La defensa que salta y la manda afuera. Hay lateral para el cuadro Nacional ahora en ataque. Todavía sigue los Tigres de Gareca en la cancha chilena. El comentario de este momento, Zapatillas New Athletic. Si quieres hacer reportes, piensa en New Athletic, Alandríez. Está haciendo Perú un partido inteligente. Está haciendo un partido prolijo el cuadro nacional. No, cuando tiene la pelota muy difícil se la sacan de los pies. Importante el partido que está haciendo el cuadro de Ricardo Gareca. Chile, por momentos, cuando tiene el esférico, ha tratado de hacernos daño. Muy bien parado Tapia. Importante lo de YouTube y la zona central de Perú. La de Defensa Central de Perú, hoy está haciendo por ahora, minuto 24, un partido correcto. El comentario, zapatillas de Athletic, si quieres hacer reporte, pince en New Athletic. Esto es Capital 96-7, aquí hay, aquí hay fútbol, aquí hay dinámica, aquí hay emoción, esto es Capital. Capital, tu opinión importa No, no, no, no, no No los des, estamos en Capital Tiofrenzulca Junior Fernández que iba con la jugada corto para tocar el pase No puedes aprovechar una oportunidad que juega Tú no seas jugador. y usa la banca móvil del BBVA continental Balón afuera por un costado Tenido la tapia Está metiendo la emoción de este clásico del Pacífico Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho Y la gente peruana quiere gritar el gol El gol nacional Y va a llegar pero es sí, que a salir Santa se viene Chile, se viene Chile a velocidad, la pisó para Castillo por suerte falló Isle en el pase por suerte falló Ile en el pase Y estaba Castillo despuntando Juan Luis La intención muy buena de Nico Castillo Muy tarde, muy tarde llegó Pudo ser una buena para Chile, la perdió Santa María Ahora, lo que hablamos antes del partido El negocio está en la mitad de la cancha Ganamos la mitad de la cancha, no solo la tenemos No solo presionamos bien, sino el primer rebote lo estamos ganando Cuando tú estás yendo a casa en el Metropolitano En la combi, en la Custer, en la línea 1 Pégate a Capital Pásale la voz al que está a tu costado y dile Chequea en tu celular 95. 6-7 y vive Perú Chile. Habrá tiro libre desde el fondo, ha cobrado Real. Salida para el cuadro de Ruggeda. Roco juega corto con Medele. Fernández y el pase en el fondo, Maripán, el Zorroco. la pareja de centrales que se mueven ahora cerca de la línea lateral en la salida derecha, apareció Mauricio Igla, ahora con Junior Fernández cambiaron de posición, viene, pasó a Isla para adaptar el centro, bien, bien Santa, María. Santa María, sí con fuerza, con garra, vamos, Santa María fuera, la mandó y lateral en el partido, saque de manos, vienen los chilenos buscando ahora su oportunidad, no han tenido ninguna clara todavía en el partido. No se ha acercado ni siquiera, pero hay algún jugador que resaltar en 26 minutos, Juan Luis. Ahora, lo de Chile es importante en otro sentido. Se dieron cuenta que no pueden ir a la mitad de la cancha. Van con los laterales, la conoce Mena, pasa bien y la descargó hace un ratito. Felizmente importante también lo de Santa María en el cruce. Tiro libre de Chile, ¿ah? ¿eh? Tiro libre para la selección chilena. Van a subir los centrales. Va a subir Roco y va a subir Maripán. En la última jugada Santa María fue con una fuerza a barrerse. ¡Perfecto! El jugador que venció sus límites es Anderson Santa María. El jugador es por ahí. Porque la vive su deporte. ¡27 minutos! Del primer tiempo, 0 0 en capital. Después del tiro libre, te doy un dato, y después del tiro libre viene Roberto Altamirano y Ofre Zulca. Viene el tiro libre para el cuadro chileno. Enfrente está Matías Fernández, también está Eugenio Mena. Espera Nicolás Castillo, el del tiro chileno. Y la línea del área de los deseos, viene Fernández, centro. Vidal, afuera, afuera. Por encima del travesaño lo mandó Arturo. Que ya de Ray parece que no le queda mucho, Alan. A ver, se nota, Juan Luis, amigos oyentes de Radio Capital 96 que hay un trabajo, que se sabe, se ve a qué se juega, se ve a qué juega Perú. Creo que durante los 27 minutos de este primer tiempo, Juan Luis, somos superiores en el juego a Chile. No se refleja en el marcador, pero en el juego, cuando tenemos la pelota, sabemos qué hacer con ella, más Perú que Chile. Más Perú que Chile y el negocio, como hablamos en el medio, y reflejado está ahí. Chile se ha dado cuenta de eso, ahora qué hace, pelotazos, busca las bandas, busca otras alternativas porque en el medio no puede. La voz que vende Roberto Atamirano en Capital. Tu Electro al mejor precio, F lo hace posible. Totus preciosos todos los días. Sigue el fútbol en Capital 96-7, Joffre 28 minutos aquí en Miami, 28 grados de temperatura en esta noche. Y sigue el marcador 0-0 entre Perú y Chile. Por Capital se suma y va la carga. Aquí está Yotun. y pase para tener la sirudía sí, de define... ¡Tapó la Tapó Dapul el arquero. El pase perfecto. Vaya parecido, me parece. Yo tú pero Rudí la tuvo de mano a mano. Y la Dapul estiró el pie derecho. Y la mano también se aseguró. Tapó el arquero chileno. No hay que quitarle mérito al arquero chileno. Pero qué buen movimiento hace Raúl Ruiz Díaz. Lo mejor que hace el delantero del fútbol americano. De, el, el delantero peruano. Los movimientos y la lectura del pase que le da el jugador nacional. Me parece que quien al final le da el pase es André Carrillo o Cueva. Y muy bien. Ahora a atacar Perú! Tenemos que tenerle un poquito de fe a la pulga Rodríguez. Viene Carrillo. que jugaba le otra todo burlar a Viene por izquierda aprovechando ahí en su roco. La salida con Matías Fernández. Cerca de la línea lateral. Presiona a Perú. Dan Fernández cambió el juego. potencias, se equivocaron. Saltaba a Flores. No hay falta dice el árbitro Villarreal. Y saliendo ahora, no, Junior Fernández. Con el balón cerca de la mitad de la cancha. Retrocede el juego un poquito con Isla. Juan Luis. De nuevo, por abajo. La tocamos en el medio, en profundidad. Ganamos juego llegó Ruiz Díaz. Tengo la sensación, eso viene en picarla. Él es el 9, él es el que sabe. Él es el goleador en todos los fútbol, todo fútbol que va. ¿No? Pero tengo la sensación que pudo haberse picado un costado y verse el arquero. No sé, el delantero está ahí. Bueno, también tenemos una defensa que ha aguantado también en... 30 minutos de este primer tiempo que segura está la defensa peruana tan segura como a viajar en Cruz del Sur. Tocando la desde atrás el cuadro de rueda. Por Capital también comenta en la arroba Capital 967. ¿Tú qué ves? Si lo escuchas por Capital, jugando Maripán con la pelota vena. El abarón del juego aquí aparece Zagale. Buscando el espacio centro para Nico Castillo. Va Fernández también por derecha a Galese. Atrapa bien Galese la primera intervención fuera de su área, chica. En 30, Galicia apareció por fin. Perú tiene más la pelota. Perú tiene más eh, eh, la pelota. El pase de Cueva, ¿no? En la jugada previa de la acción de Ruiz Díaz. Si el pase de Cueva de izquierda. Y me parece muy buena la lectura de la, del arquero chileno también. En pudo la llevarlo también Ruiz Díaz. O sea, pudo llevarlo. Pudo ser el primero para Perú. Pan. Pino de Castillo, falta en contra de Vidal, no, no, no, dice nada. No, Uy, se equivocó. Se el Perú por derecha Carrillo, quedó en el piso Vena. Va Carrillo. Carrillo, el área de la nación. Carrillo para definir, prepara el cañón. Carrillo, vamos. Carrillo destaca Cueva con espacio a este grande Cueva. Rodríguez, salvo de la línea. Salvo de la línea, el árbitro no, penal. Penal, penal, cobró. penal. penal, sí, penal sí. Ha cobrado el árbitro. Sí, y porque, por... sí perdóname, medio Fred. El último remate, me parece que el jugador chileno en la línea le choca en la mano y me parece que es penal. Ha cobrado penal. Veamos la repetición nuevamente. Ahí está. La mano del jugador chileno, me parece Juan Luis Morales. A el remate de Cueva. Vamos a ver el remate finalmente de Ruiz. Creo que le toca el MUL. Quiero ver de nuevo quiero verla de nuevo, cobra tiro de esquina negro, lo que reclaman es una falta anterior, una falta anterior a Eugenio Mena, eso pasó la salvó, la salvó Chile clarita la selección peruana centro de ellos, está un tiro de aquí arriba el golpón de cabeza, sacaba Rocco falta, falta en ataque la defensa chilena también está segura, que segura está la defensa del cuadro más pocho? tan seguro como viajar en Cruz de Sur, salida para el cuadro de Roda. ahora dos claras de Perú en el primer tiempo esta la de Ruiz Díaz en el mano a mano con el arquero chileno y esta que es la más clara del partido. Del partido la ha tenido Perú. Perú domina, Perú protagoniza el juego, pero todavía no lo refleja, reitero, en el marcador. En el marcador totalmente superior, la selección peruana sabe dónde jugarle a Chile, sabe tocar bien, sabe tener la pelota y llegó bien. Tuvo que asegurar, tuvo que meterle un, un sablazo, por así decirlo. Se la perdió de nuevo Perú. Limpió la cancha, viva, metió un paso el vacío. Y la centro, buscando a Zagales, queda el rebote. El centro, apareció a Vidal. Se defiende la defensa peruana, que es segura. Está la defensa, tan segura como el Bajarín Cruz de sur o centro. Sabe, el equipo chileno, o sabe, o sabe, está en posición adelantada, dice el árbitro asistente. Ya pasaron los problemas en 32 minutos, Juan Luis. Sí, y pasó muy bien de nuevo. Es de lo mejor que tiene Chile, Mauricio Isla. Tácticamente es un muy buen lateral. No solamente a la hora de pasar la velocidad, a la hora de tenerla y generar por el costado, sino a la hora de jalar marca, de llegar por el costado. Es muy buen lateral, Mauricio Isla. Felizmente para los intereses, Perú está en posición adelantada. Tiro libre en salida para Perú. 33 minutos del primer tiempo. 0-0, Brazaje de meta para el cuadro nacional. Va a salir de fondo... Pedro Galese, que por ahora ha estado perfecto en las salidas. El jugador que venció sus límites por ahora en 33 es Pedro Galese. El jugador es por ahí porque la vida es su deporte. Salida de Galese, la pena va Flores buscando ahora la salida por un costado. Ruidías no puede, quita la defensa, rechazo con todo. Venía por ahí Roco, Roco y ahí lateral para escuadra nacional Juan Luis. Lo que se perdió Ruidías. Lo que se perdió Ruiz Díaz, la salvó Providencial, roco más allá del cuerpo, pone bien el mulo se salvó Chile. Santa María, y el pase para Trauco. Aquí venía genio Trauco, la dejando para el costado, aquí Flores está habilitado. Está habilitadísimo. El pase para Flores, está el primero, Perú prepara la garganta. Viene centro de Flores para Carrillo, va a usar el área, va la carga nuevamente. Centro de ellos, tú no puedes anticiparse Ruiz Díaz. Sale el portero de Paul. Atrapó la pelota y pasaron los problemas entre el 4-0-0. da la impresión, Juan Luis, que estamos, de, estamos eh, terminando malas jugadas. Marca Víncula, que viene Zagal. Era Nico Castillo le Jernón a Matías Fernández. La deja para Vidal, no le de da espacios. Zagal, Fernández. Viene el rechazo. Viene la defensa peruana con Víncula. Qué segura está la defensa. Tan segura como viajar el Cruz del Sur. Hay un jugador sentido de Navidad, en el árbitro Villarreal dice que no hay nada. Y viene por derecha ahí, le con espacio cerca al área. Ira Fernández, Nico Castillo, le pega el arco en primera. Bien Santa María. Responde bien el muro. ¿eh? No, Santa María responde. No, se está comportando a la altura de los defensas centrales sí. de Perú. Ahora lo, de, lo mal acostumbrado que está Chile, los laterales a jugar cortito con los centrales no lo hace Maripán y Roco. Todavía no se acostumbran, se vuelve largo. Dos veces que le dan la espalda a los laterales y no estaban los centrales. Que segura está la defensa peruana con Santa María y Ramos tan segura como viajar en Cruz del Sur. 35 minutos saliendo Santa María. Y dejándola para Yotun Levanta la cabeza, a ver con quién toca con Flores Él la descarga por izquierda La tiene Tronco, presionado para Junior Fernández Para Chile Para, para que vean lo importante que es a nivel táctico Un equipo desde detrás para adelante Chile no puede jugar, o los laterales no pueden jugar así Con estos centrales de alguna manera Poco a poco se van cuajando Y Perú está aprovechando esto Renato Tapia le dio un pase a Yotun Y ahora el abra con Flores, se acerca a Cueva Cuevita y la marca de Fernández No lo puede frenar a Cueva Baja los metros Cueva un poco libre, un poco más soltura, después de tiempo lo vemos así, con rodillas y labora el juego Cueva. Pasa Trauco, sube Flores por si acaso. La marca de Fernández y le pasó el balón a Cueva, pero tiene que aparecer por el fondo otra vez, teniendo el balón Yotun Yoshi. Cambia juego por derecha, aparece al vínculo, vamos Rayo, rompe, rompe la línea. Va víncula, pasó, centro arrebató al arco. Fuera, fuera, fuera, apareció Maripán. Maripan apareció y la mandó fuera de la cancha Cordell, a Bracorner. Advíncula cuando quieres, el mejor del mundo. Bien Pasó muy bien, ¿eh? entró muy bien. Y Vivo, Vivo, entre, entró entre dos jugadores. Entre Zagal y Eugenio Mena pasó. Providencial esta vez, el defensa central roco. Tiro de esquina, viene Cueva. Frota, frota, frota la lámpara que viene Cueva. Dice bien, Diofred, aquí en Capital. Cuando Advíncula quiere, puede ser el mejor lateral del mundo. Tiro de esquina con Alan Díez y... Poni Morales... ...y la provincia José Puigón. ...cuidado con el balón de gas que llegó a la cabina de Capital... ...estamos en los 96.7 del FM... ...un abrazo fuerte para Gustavo González... De la, de, de, ...del departamento técnico de, del grupo RPP... ...un abrazo para Gustavo... ...abrazo para Gus... ...viene el tiro de esquina... ...para aquí... ...para Gus... Mm. ...se viene el centro de Cueva... ...cuidado, frota, cuidado... ...frota, la lámpara, viene Cueva... Viene de emergencia aérea, de Cana, también de Pole. Renato primero de centro de Cuevas, Amiga Vidal. Le quedó vínculo, vamos. Vamos, Radio de Escalón con Cuevas. Nuevo centro, sale el genio. Arriba, golpeó de cabeza. Se tiró de Apol. Que se está volviendo figura en 37 minutos. La mandó al córner. Perfecto apuro el jugador que venció su límite. Ahora yo tengo una cosa, el centro de cueva fantástico, pero mejor el cabezazo de Santa María, tremendo gesto técnico. Se suspendió en el aire, casi gol, bien de Paul, bien el arquero de Chile, salvando a su selección. Nuevo acorde, va cueva, centro, ladino, arriba Santa María, rebote y ahora sale Chile. Viene la velocidad Lino Fernández, a la marca Bayoshi, descarga ahora con Sagal, aquí está Ángelo pasa Ángelo, quiere ganar a Advincula, imposible, imposible, no puedes, mortal con un dios, no puedes con el rayo, no puedes con Advincula, salió al fondo, el toque en el medio, nuevamente con Tapia. Tapia en la media vuelta en 38 minutos Ahora, hablando Hablando bien por las selec dos selecciones Chile no se encuentra No toma bien las marcas, no está ordenado Perú, un equipo que se conoce Que toca bien, que ha ganado La mitad de la cancha, se está apoderando de eso Poco a poco, poco a poco Tendría que llegar el primer gol peruano 38 minutos, 0-0 el partido En el medio aparecía Con la pelota Carrillo que había apoyado un poquito la zona Roberto Altamirano me mira y me dice, ¿a qué hora los comerciales? ¿a qué hora las menciones? ¡Vendemos el partido! ¡Está intenso! ¡Vamos, dale, Roberto! Transfiere usando la banca móvil del BBVA Continental y dile adiós al Uga Uga. En nuestra vida siempre estamos dispuestos a alcanzar el máximo y para reponernos tomamos es por Esporey, la vida es un deporte. Aprovecha las increíbles tarifas de Cruz del Sur y descubre por qué somos el placer de viajar en bus. Minuto 39 del primer tiempo, 0 Perú, 0 Chile. Aquí en Capital 967. Usted que está en el metropolitano, usted que está en la combi, usted que está en la línea 1, usted que está en el metro, usted que está en el corredor azul en la Avenida Javier Prado. Gracias por la sintonía. Esto es Capital 967. Capital, tu opinión importa. 39 minutos, Geoffrey Zulka 0 a 0 Perú Chile. Vamos por el gol, viene otra vez Cueva. Que se ha refinado en el partido. No lo está haciendo mal a Cueva en este corner por Capital. Subieron todos los peruanos. Centro de Cueva. Rechazo, Megna. La banda lateral en el partido. El lateral tu Electro. O el lateral precioso Totus. Juego de manos vehículo rueda salió a dar indicaciones en ya casi 40, Juanes. Sí, tranquilo, pero dando indicaciones. Desordenado Chile. No se encuentra. Junior Fernández Nizagal vuelve muy largo a la selección chilena. No tiene con quién acompañar, ni a Vidal, ni a Medel, ni a Matías Fernández. Preocupa eso en Chile. Y los centrales, los centrales no es de un equipo corto. Se vuelve muy largo y aprovechan Flores y Carrillo y los laterales peruanos. El comentario de este empate cero en 40 minutos. El comentario Zapatillas de Atlético. si quieres hacer deporte. Piensa en Ido Atlético, Alan es... Sí, por ahora, insisto, Perú es mejor del partido. Con la pelota y sin la pelota, Perú ha aprendido a jugar mucho sin la pelota, sale Chile. El comentario zapatillas de Atlético, si quieres hacer deporte, piensa en Atlético, y en capital todavía, no destrozamos la garganta con el gol, teniendo el balón en el fondo, para jugarla por Aymena, daba la media vuelta, quiere pasarla por ahí Zagal, está en el campo peruano, cerca del límite. Pasa nuevamente con la pelota cambio cambia el juego por derecha, y está apareciendo roco en sola, va jugando con Isla, en la línea de Saturno, el balón en el medio, en el círculo central, ahí apareció Vidal, cambio de juego, pelotazo largo por la zaga a ¡ah, la advíncula! perfecto al vínculo. el jugador que venció sus límites, es Luis Alvíncula por ahora. En 41, jugadores por ahí, porque la vida es un deporte. Siento que pudo ser algo más. Pase largo de Vidal, no tan bueno. Anticipa, llega muy bien Luis Advíncula. Pudo peinarla a un costado o dársela tranquilamente al portero. se gana un tiro de esquina, que para Chile hoy por hoy es importante. Suben los grandes. Está Castillo, está Rocco y está Maripán. Tiro de esquina, viene Matías Fernández. También los chilenos tienen algo en las pelotas paradas que a nosotros nos cuesta demasiado. El arquero declara medida de emergencia área centro que viene ahora de Fernández de Occidente Rumo Norte. Sale Galece. Qué seguro es el Galece. Eh, Qué seguro es Pedro Galece, el arquero de la Selección peruana de Fútbol, que controla bien en esa, en esa acción y luego no lo, deja de, no lo deja sacar. Me parece que choca con el número 3 con sí, Rocco, ¿no? Sí, Rocco lo espera. Rocco lo espera un poquito, igual cobra falta, ¿no? Para apaciguar las aguas de alguna manera, saque en salida, tiro libre en salida para Perú va Pedro Galece. El tiempo, tu electro, mejor precio de hace posible, 42 minutos del primer tiempo, 0-0, desde Miami, desde estadio Stadium, Capital, transmitiendo para todo un país, en los 96.7 FM, y nuestra web, revienta Galese. La salida por un costado No puede quitarle la pelota a Flores El balón que le quedaba ahora a Nico Castillo Falta, falta, falta Lo vio él y lo vieron todos Dice el árbitro Villarreal Hay tiro libre para el cuadro Mapocho No se ha paralizado el partido para nada Yo creo que jugamos 45 ¿eh? Sí, e, e incómodo los delanteros Más incómodo Nico Castillo Largo Chile, el delantero retrocede Le comenta en falda pero muy incómodo Nicolás Castillo Se escapa por derecha Viene Isla Una nueva ocasión para el equipo de Rueda es atrás la opción que decide el equipo del colombiano, jugando ahora a Rocco con Maripán. Y el martes acompañamos a la selección frente a Estados Unidos. Muy bien, por ahora en 43, ¿quién es el jugador esporé del partido, Alan Juan Luis? ¿Algún candidato? Para mí, importante lo de Yosimar Yotun. Juan Luis, ¿el jugador esporé para ti por ahora en este primer tiempo? Me gusta todo el medio campo, pero me quedo con flores. Perfecto el jugador que venció sus límites, Edison Flores, viene Chile al ataque, tapó Galece, le queda la defensa y rechazo con todo Santa María, Perú con problemas, bueno perfecto el jugador que venció sus límites en este primer tiempo de Edison Flores, el jugador es por ahí porque la vida es un deporte. A ver si Perú tuvo dos y una saca en la raya del cuadro chileno. También el cuadro chileno tuvo una, sacada de la línea me parece por Luis Alvíncula. Luis Alvíncula, pero todo se genera por un buen remate, ¿ah? ¿eh? Buen remate el primer palo de Chile, casi el gol de Chile, sea Perú, sea Flores. Flores a velocidad, 120 kilómetros por de pase para Díaz, Maripán se cierra, cierra la zona, salida de Paul. Ahora decide, le, le, decide Mal Flores, se la dio cambiar a Ruiz Díaz y se la pone a Cueva, complicado lo del pase de Flores. Ya estamos amando el gol, ya lo estamos esperando, ya lo estamos deseando. Ya Perú está buscando el primero y los chilenos por ahí están buscando también la forma. No hay falta, dice el árbitro. Sí, Villarreal. Real. Falta para afuera. Falta de Zagal. Zagal. Que lleva la peor parte, pero es falta suya en contra de Yoshimar Yotun. Habrá tiro libre para el cuadro, pero no termina mal Zagal. Y Yotun, Zagal, me parece que se retuerce más. Ojo, a la hora de hacer la tijera. Aguanta bien Yotun, pero le mete la falta, pero se queda enganchado un poco. Se le queda enganchado un poco al delantero del Pachuca. Lleva a la peor parte, me parece, el delantero chileno. Bueno, cerca ya de los 45 del primer tiempo. Y por capital, 0 a 0 este clásico del Pacífico. Aquí en Miami. Le duele bastante, ¿ah? ¿eh? le duele bastante al extremo en este caso en Chile, delantero en Pachuca le duele muchísimo al volante delantero de la selección Mapocha se va reincorporando pero con mucho fastidio, con mucho dolor bueno, tiro libre, el que la juega rápido y Villarreal hizo otra vez otra vez, otra vez entonces juega nuevamente lo tocaba con izquierda, ahora con derecha, Santa María para Dios tú, en la última del partido van a adicional en breve el tiempo va a acabar ahí. Como no, no, fue, ¿no? Ha acabado el primer tiempo por Capital desde de Stadium. Perú está empatando 0-0 con la selección chilena. El equipo de Capital Deportes en esta noche aquí en Miami. Y bueno, no ha habido goles, pero sí ha habido emociones en la 96.7 de la FM, Alan. Muy bien, nos vamos a la pausa. Pese más allá de los errores. Perú en el juego más superior a Chile. Después de mucho tiempo vemos la superioridad de un equipo peruano ante la Roja, hoy dirigida por el colombiano Rueda. Nos vamos a la pausa, 8 y 19 y regresamos, no se despede de Capital, medio autorizado para seguir a la Blanquirroja. Ya regresamos. <risa> Ya la maneja el equipo peruano por Capital. Rotando la pelota y el cuadro de Gareca. Campo Sur en este segundo tiempo. Campo Norte para el cuadro chileno. Campo Sur para el cuadro peruano. Sin novedades y variantes esta vehícula. Barrayo ha mojado la cancha para el arranque. de Esta segunda parte. Que se juega en el 24, escapado. Estaba por un costado, corriendo a velocidad. Quería ganar cueva, no puede Rodillas a final. Marcó Maripán, lateral en el partido. Hay laterales, pide lateral de este segundo tiempo. El lateral precioso Totus para el cuadro chileno. Cuando escapaba el cuadro peruano hubo falta que se declaró en contra de Tapia, Juan Luis. Sí, llegaba primero Renato Tapia. Lleva la peor parte. No llega mena y le dejó una chiquita. Le dejó una chiquita en el tobillo izquierdo. Fue un clarísimo. Tiro libre para la selección peruana. Se va a recuperar Tapia. Primer minuto de este segundo tiempo. Está poco sentido y el árbitro Villarreal ha pedido que ingrese el cuerpo médico. Luchaba Tapia con Eugenio Mena y Mena le dejó, sacó el sable, ¿no menos sí, y, y lo ve, lo ve, lo mira Renato Tapia, Eugenio Mena le deja la chiquita, ya no está con la pelota, no tenía nada que hacer ese, ese pie. Se llega a la peor parte Renato Tapia, tiro libre para Perú. Tiro libre para Ecuador Nacional, Gareca recibe también un comentario de Norberto Solano, jugando víncula. Ahora para Carrillo, jala la marca, la recupera Andrés. Tiene cueva la pelota, centro, va buscando rodilla Flores, tira la pelota al área y se estiraba con todo de Paul. Atrapa la pelota, la primera llegada del equipo peruano en un minuto con 50 segundos. Esa es la gran virtud de Perú, llega muy bien y el que se genera muy bien, muy bien los espacios es Flores, Llega por el costado, llega por la derecha, descarga muy bien el jugador de Monarcas. El Zorroco para tocarla ahora con Ari Medal. recupera bien el equipo peruano, está presionado mucho en el campo norte de, del equipo más pochino, se va al piso y no hay nada, dice Villarreal que sigue el juego, pelotazo largo perfecta la defensa en el fondo apareció la sombra Ramos Bien, bien segura limpina. la defensa, tan segura como de dejar en Cruz del Sur. Salida ahora en la mitad de la cancha, dos minutos. La pierde el pueblo peruano con Vidal, teniendo el balón ahora. Por aquí viene Nicolás Castillo, viene por derecha Zagal. Angelo Zagal, el enganche de la muerte. Castillo, la marca, bien rechazo de YouTube. Bajando por la pelota, aquí viene Cuevita. Avanzada no. Cueva, la marca de Zagal. Recupera Vidal, entre cuarto de cancha, mete centro. quita está Juro Fernández. No llega, no llega, no llega esa pelota por suerte. Se le picó demasiado el balón, se pierde en el fondo. Abraza, que de meta para el equipo. peruano. Estaba en posición adelantada. Sí, en posición sí, adelantada pero... el delantero chileno. Pero hay un error de cueva en salida. No puede, pre, pre, eh, digamos, intentar salir como, como llevándose a uno a dos. Muy individualista, sino tenía que descargar en esa Menos en el medio, menos sin compañía. Sin compañía y sobre todo sobrando un poco. Hay que tener cuidado. Tiro libre para Perú. Sale el nacional tres minutos. Usted escucha Radio Capital, Zulka. Es el tiempo. Un Electro al el mejor precio, F lo hace posible, Tres minutos, Perú 0, Perú, está empatando ante Chile, no hay goles todavía, Vidal la pierde, elaborando el juego, estaba por un costado tratando de jugar con la pelota, Jueva no puede, pierde Díaz. la marca de Arturo Vidal, ah, viene a la carga el equipo peruano Carreño, bien, limpió la cancha, Jueva, pasaba por derecha, Tapia, Junior Fernández, rechaza con toda la pelota, se va perdiendo en el fondo de la salida izquierda presiona Trauco, aguanta Trauco Zagal, ha provocado un lateral a favor del cuadro chileno Sabiendo ahora en cerca de los cuatro minutos en búsqueda también del gol, pudo ser un ataque importante para Perú, descargaron bien, tocó bien Flores, llegó Cueva, se le pasó un poquito a Víncula, pudo llegar, pudo llegar claramente la selección peruana Gareca ya salió y se toma la cara está en la zona técnica y la tocan los chilenos nuevamente ahora va por izquierda para tenerla por dentro Matías Fernández. El juego ahora para Vidal. Arturo la pasó por izquierda. Vena viene a velocidad con espacio. Centro. Y no, Fernández. Cabezazo. De lo que nos hemos salvado. Fernández saltó la peló. Y pasó cerca del palo izquierdo de Galecia. Al saque de meta a favor del equipo peruano. Fue una jugada muy peligrosa. No hay que regalar en los costados y hay que Empezar a jugar, hay que soltarnos. Chile juega bien por las bandas, centra muy bien, mena. Ahora vamos nosotros, Rudías. Y el pase con Cueva no llega a ser perfecto. En el fondo nuevamente rebote para el portero de Paul. Jugando ahora con Rocco. Con la pelota en cinco minutos de este primer tiempo Vidal. Protegía el juego. La perdía, el árbitro Villarreal dice que hay tiro libre, salida para Chile. Gana. Pronto... Pronto, Capital deporte fin de semana con novedades. Aquí, o sal, o sal. ¿qué pasó? Se venía Zagala a marcar el primero del partido, pero estaba en posición de la talla, no vale. Ya lo sabes, inmediatamente después del partido viene Junior Silva en Capital. Este estaba en posición. Ese movimiento, ese movimiento lo hace extraordinariamente Mauricio Isla. Lo hace constantemente. Eso Es lo que decíamos, no solo con la pelota, no solo corriendo por el costado, sino mostrándose. Pudo ser, ¿eh? pudo ser, me parece que sí está adelantado, pero tranquilamente pudo ver claramente Mauricio Isla. Cristian Ramos para dejarla para Advícula. El toque corto. Ahora para que tenga Tapia la pelota con Arvíncula. Rayo no sube, no dejan. Los chilenos que pase. Marcando por ahí. Junior Fernández. Dejándola para YouTube. Aquí está Yoshi. Balón para Renato Tapia. En el círculo central a media vuelta. La ahora para Cristian Ramos. Está marcando por Nico Castillo. Le dejan espacio para Víncula. Seis minutos de este primer ti de este segundo tiempo ya por Capital. Avanzado a velocidad Carrillo. El rebote y Fernández. El balón en el fondo maripán. Revienta el pelotazo largo a la cancha peruana. Castillo queriendo ganarle el vivo a Ramos. No puede con la pelota y se viene ahora velocidad. Aquí tocando bien Yoshi. ¿Oye? Habilitado. O sea, habilitado. Estaba Cueva. No, no, no, no, no. Estaba en posesión a la octava Yerobale, estaba yendo ya de cara al gol Cueva. Ahora, ahora, en ese, en, en ese ida y vuelta, en ese, en ese tema de la trampa del offside, me gustaría ver en, esa, en ese movimiento a Jordi Reina que podría ser una variante, todavía ningún equipo ha hecho modificaciones en este segundo tiempo hay que tener cuidado porque es negocio para Chile volvernos largo entraríamos en su ritmo y empezaría a llegar mucho más Chile seamos cortos, presionemos más En Rocco llevó una marca, llevó dos y ahora por derecha, la dejan ahora para tocarla con Zagal presiona, marcó bien el equipo, Bruno Rodríguez recuperaba se falta. viene a velocidad ahí estaba corriendo Tapia, falta, falta de era de Carrillo, Carrillo en contra de Zagal habrá tiro libre Cometía Carrillo, a Ángelo, a Ángel, a cayó Ahora, en el ciclo no, central. No, no, que, no me quejo si es a María, eh, porque lo saca con el brazo extendido. Intenso el partido. Nosotros transmitiendo las emociones de este clásico, del Pacífico. Desde Miami, Matías Fernández, Arturo Vidal. El toque de Mati, buscando cambiar el juego, no puede. Está abarcado Carrillo, cambia de juego ahora por la salida derecha. Ahí está Ronzo Rojo. pasa al territorio peruano. La que dan de Angelosaga, la marca de Trauco. Bajaba por ahí, por un costado también Flores a apoyar. Dejándola ahora a Isla. Estaba Mauricio Isla y el pase que falla. Isla falló. Una jugada importante Isla, ¡Ciado! pero se escapa nuevamente, centro de Isla, y no Fernando no llega a la defensa, con Cristian Ramos, que segura está la defensa peruana, tan segura como viajar en Cruz del Sur, al Córdoba lo mandaron. A ver, dice el Ganesi, dice el Ganesi, si no puedes, larga larga, claro, tira la larga. Y se refiere no solamente si no puedes y si no tienes a nadie, porque teniendo entende, entendería que si haga Areca para tocar escara no tenía nadie y tú la pierdes y gana un tiro de esquina a la selección chilena. Va Matías Fernández. Galeza declara de emergencia, ni viene balón en ataque de Chile. medio de emergencia el centro. ¡Oh, Fernando le pegó al arco en primera. Pero le pegó de veado por suerte, gracias, señor de los milagros afuera la pelota, saque de meta para el cuadro mi color si sí, le pega mal, le pega mordido saque de meta para Perú pero claro ¿eh? estos tiros de esquina y ha metido goles ya ha metido varios goles la selección chilena ahora eh, la virtud del cuadro peruano en el primer tiempo se ha convertido en defecto en la salida sucia estamos saliendo mal de atrás saque de fondo Pedro Galense tomando su distancia, pide que todos suban Tres la cancha contra la revienta, gana ese pelotazo largo. El esférico cabe como un meteorito en el territorio chileno. Saltaban flores, no puede orejas el balón arriba rechazando por Benel, lateral en el partido, el lateral precioso Totus para el cuadro peruano, tocando ahora en un costado, tronco por el lado derecho, sube ahora Cristian Ramos, va el capitán peruano, va a la escuadra nacional, dejándole en el medio ahora para que la tenga Carrillo, pelotazo largo, habilitado, escapaba tronco no, llegaba Cueva al final, salió rápido de Paul, atrapó la pelota, y ahora sale Chile de la mano de su arquero, en nueve minutos, 0-0 entre Perú y Chile Esta nueva versión de Perú De Carrillo De no pegarse tanto a la banda Sino involucrarse mucho al juego y ya van tres pelotas Tres pelotas Que salen del pie de André Carrillo Gary Menel El balón del Pitbull Para que pase en Sorroco Ahora la pelota que la dejaba Nico Castillo Arturo Vidal hace juego por derecha Se escapa Zagal Baja ahora Trauco Zagal pisa peruana Zagal que pasa Se exigía al máximo Perfecto Ahí estaba para quitar Santa María. El balón ahora para que venga por izquierda el pase buscando. ...a Cristian Cuive esperando cerca sí, sí, al empuja. ...lo empujaron, lo empujaron y ahí... Pero ...lateral... El lateral, igual, ...el lateral para Perú... ...ahora me da la impresión que... ...el técnico de la selección peruana de fútbol... ...mira a Solano, mira a su comando técnico... ...y dice cambios, cambios de una vez... ...algo así, eh, lo, lo, lo, lo, lo vi gesticular... ...a Ricardo Gareca en esa imagen... ...que nos mostraba en la televisión... ...el tiempo, el tiempo, tu electro... ...al mejor precio, F lo hace posible... ...10 minutos... ...0 a 0 entre el Perú y Chile... ...aquí en Miami... Reventando de Paul, pelotazo so largo. Castillo la bajaba para Vidal en la mitad de la cancha. Ahora cerca la aire de Occidente. Viene, se escapa Ángelo Zagal. Va a retroceder el juego con Mauricio Isla. Balón en el fondo, nuevamente para Enzo Rocco. El balón era del pitbull Ahora para Mati Fernández. Tíder en la arroja la pelota, dejándola nuevamente para Manel, en el campo peruano. Chile está ganando metros. Vamos, Perú sale a presionarla. Saga marcar, no lo hace todavía Juan Luis. Una cosa es darle espacio a los centrales y a otro a los volantes. Hay que tener cuidado, hay que presionar un poco. Junior Fernández, el balón se escapó a Mena. Balón ahora ¿qué pasa Maripan a la cancha contraria a todo Chile, buscando al primero. Bien el Santa corte, María. bien Santa María, pero en el pase se equivoca el cuadro peruano. En una salida rápida desaprovechó una oportunidad. Qué jugada tú no seas Uga Uga y usa la banca móvil del BBVA Continental. Juega Chile todavía con Vidal. El pelotazo para Mati Fernández. No puede Junior. Tampoco Fernández. Tiene la pelota. Le queda ahora Carrillo. No puede controlar el Fénico. Estamos dejando acomodarse a Chile. Es... El balón con Enzo Rocco. Y la descarga ahora por derecha para Isla. Arturo Vidal en el campo peruano en tres cuartos. Está defendido el cuadro de Gareca. Tenido nuevamente Enzo Rocco. Balón por dentro. Medel que falla el pitbull. Pero el rebote de Rudías nuevamente para Medel. Maripang en la línea de Saturno. Están los biles chilenos en la cancha peruana. Viene en su roco nuevamente para rotarla por un costado. El pase rápido, Correo Vidal, ponle fuerza. Que viene también a la marca Santa María. Y afuera manda la pelota y lateral para el cuadro de rueda. Notable el trabajo de Santa María. Atento leyendo los movimientos de los delanteros chilenos. Que por ahora es uno de los más importantes en la defensa. Salida de Edison Flores. En orejas Matías Fernández empujaba. El árbitro dice que hay falta ¡Eh! de Villarreal en contra de Jotun, le hizo sí. Matías Fernández. Es falta de Matías Fernández, pero no puede tirar la pelota como lo tiró Arturo Vidal, mereció amarilla. Mereció amarilla. En Radio Capital, en vivo y en directo, 12 minutos, 0 Perú, 0 Chile. Renata Yofre Zulca en los 96-7. Junto con Alan Ríos y Juan y Morales, todo el equipo de Capital aquí, transmitiendo de Miami para todo el país, el toque en el fondo. Nuevamente la defensa peruana con Ramos Santadaría. La juega la pareja central. Avanza los metros. Cristian Ramos. El pase por derecha. Sube al vínculo. así. Va Rayo. Va buscando partir de las líneas, dejándola para que la vaya derrotando Carrillo. Juego por derecha, va subiendo Cristian Cueva. Toma la pelota, la vino ahora por izquierda para Trauco. vuelve la oración con Oreja Flores. Se le escapa la pelota, la cancha está mojada por derecha. Saliendo nuevamente Isla, se equivocó en la salida. Le deja nuevamente para que vaya a ganar los metros. Aquí está Trauco, rompió la cintura. Trauco, oportunidad de oro. Y el pase que no puede ser Muy preciso. Matías Fernández cortaba la jugada de Vidal. Van a apretarlo desde el fondo. Y la marca peruana se va a ir el balón fuera de la cancha por parte de Flores habrá que de meta para el cuadro chileno me parece que se viene Jordi Reina en Perú me parece que se viene Jordi Reina en Perú y en 13 minutos después ¿Puede, de cuánto puede, tiempo puede ser, no, puede ser algo bueno para Perú que se ha vuelto largo necesita un delantero con mayor conexión con mayor que se involucre mucho más con la mitad de la cancha, está muy largo Ruiz Díaz está muy largo Perú, se va Chile Pelotazo largo buscando a Castillo y la marca Santa María decide bien. Está decidiendo bien, es asertivo. Está a ocho puntos en el partido por ahora, Alan Sí, muy bien lo de Santa María. ¿Para qué te vas a complicar, papá? ¿Puedes tirar la pelota lateral o al tiro de gira en este caso? Por ahora, Santa María, perfecto. Ya viene Roberto Altamirano vendiendo. Es el jugador que venció sus límites. Es Anderson Santa el jugador Ma es por ahí, porque la vida es su deporte. Por ahora hay 14 minutos. Mañana a las 6 de la mañana, de rojo y blanco con la Miski. Tiro de esquina, vienen los chilenos. Vamos a cerrar nuestra zona. Vamos a cerrar nuestros límites. Que no lo conquisten los chilenos. Centro de Matías Fernández. Arriba, media emergencia cabezazo. Rodríguez apoyaba, golpe de cabeza Ahora la víncula. Poniendo la bajada con el pecho. Ahora sí, perfecto. Salía Yotun. Y el balón se hace un efecto extraño. Pasaba cerca del palo izquierdo Vidal. Ni siquiera entendía lo que pasaba. Nos hemos salvado por poco. Roberto Camirano en Capital. Tu electro al mejor precio. F lo hace posible. ...transfiere usando la banca móvil del BBVA Continental... ...y dile adiós al Uga Uga. Sigue sí, el fútbol de Ofrés en capital. Saque de fondo que va a ser Pedro Galessi... ...va a haber cambios en el partido... ...cambios tal vez para que pueda llegar el gol de leche Gloria, un golazo para tu nutrición... ...que todavía está ausente en 15 minutos de este segundo tiempo, Juan Luis. Sí, viene la primera variante en bueno, Chile. Ser dos, ¿no? Bueno, se vienen dos variantes en Chile. Se vienen dos variantes bueno. en Chile, ingresa Dávila por Zagal... Ingresa Dávila por Zagal y se va el Nico Castillo. Vamos a ver finalmente, entra Geraldino, Geraldino entra el número 24, Geraldino en vez de Nicolás Castillo. Y Dávila, y Dávila en lugar de Zagal. Bueno, en breve Dávila y la numeración de la camiseta Juan Luis, entonces se va Zagal del partido. Bueno, ya lo tengo, ¿eh? Dávila con la 19 entonces en el campo de juego. Hay un dato de Mr. Chip. Dice, Perú-Chile no jugaban en un amistoso en campo neutral desde el 1 de febrero, o 1 de febrero de 1989, cuando se enfrentaron en Armenia-Colombia y empataron a cero. Más 16 minutos. Todavía. El toque para Troco, que la recibe en la cancha sin ir en Chile, en a tres cuartos aparecía Cueva. Toque en el fondo nuevamente de y Yotun. Apareciendo Cristian Ramos. Con la redonda ahora por dentro está Carrillo. Va teniendo la pelota. La descarga ahora con Rudías. Apareciendo bien Flores ahora para Troco. Ahí la tiene Rudías. La pulga buscando ahora. No es Carrillo que se metía a la cueva al final. Es una cara mola que se hace en la salida chilena. Y recupera bien el equipo de rueda. Vidal ahora se escapa por derecha. Viene a velocidad. Aquí estaba Dávila con la pelota. La marca perfecta de Yotun. Otra vez a la carga. Viene... ...por un costado Trauco... ...el balón de Cueva que la perdía... ...pero trata de aguantar la marca... ...le dejan el rebote y Yotun... ...el balón en el fondo... ...17 minutos del segundo tiempo por Capital... ...comenta también en la roda Capital 967... ...Carrillo avanzando... ...ahí estaba la marca también de Geraldino... Vamos ...Geraldino que no puede quitarle la pelota... ...Carrillo juega con Geraldino... ...y el balón en el fondo de la descarga la tiene... ...Cristian Ramos... ...en el círculo central... ...el cuadro peruano buscando ese pase... ...todo está cerrado por ahora... Dávila del Necata y ojo con Geraldino... Este delantero que tiene el lado del italiano. Edison Flores. Y se escapó. Bueno. y viene con espacio. Le queda el balón a Carrillo para pegar al arco. Y no, Fernández que marca. Va apoyando por ahí. Está Pilar recuperó Perfecto. Víncula, rompe, rompe, rompe, rompe la línea. Víncula que avanza. Rayo. Le tuvieron que quitar el dos y falta, falta. Falta de... Falta... Al final guía real, ¿es para nosotros o para ellos? Se viene Pedro Aquino en, la, en el equipo nacional y me parece que el que se va a ir es Renato Tapia, ¿no? Sí, se volvió largo, ¿qué te dije, Negrito? Se volvió largo Perú, perdimos la mitad de la cancha, perdimos presión, dejamos jugar a Chile y ahí empeoramos. Vamos a, ver, vamos a ver si Pedro Aquino le da equilibrio a la mitad de la cancha Perú. El mejor analista, el que sabe que la canta antes, está en Capital 96-7. Capital, tu opinión importa. Ahora relata Geoffrey Zulca adelante. Controlamos el tiempo. Tu electro mejor precio, F lo hace posible. 18 minutos con 20 segundos del segundo tiempo. A las 10 de la noche Noche abierta con Junior Silva Hay tiro libre para el cuadro peruano Viene Ayotung Mañana a las 6 de la mañana La Minsky con rojo y blanco Va Yoshi, vamos Que necesitamos el gol Centro Balón Ramos. No puede conectar de cabeza el balón a Ayotung Ahora va hasta la última línea Ahí estaba Carrillo Se escapó La punteó a la ¡Balón, línea ¡Gol! Tenía que llegar así, tenía que llegar así, sin que ellos no sepan qué pasa. Carrillo hasta la última línea, metió el centro, le pegó con el peine. Intentaba sacarla, Roco, el balón con efecto, se metió al palo derecho del arquero Roco, me parece en contra. Si la pone. La pone adentro, pero bueno, no que nos duela, que les duela, que les duela. Pero le está ganando después de tiempo a Chile. Nuestra revancha por fin se hace realidad. Por fin el peruano arriba triunfando, triunfando en el jarro de estadio. Le estamos ganando a los chinos 1-0. Carrillo, genio. Carrillo hasta la última línea. La culebra rompiendo toda la cintura, rompiendo los esquemas, rompiendo la historia de supremacía de Chile. 19 minutos, gol de Leche Gloria. Un golazo para tu nutrición. Capital, tu opinión importa. Un gol que la, no la da por perdida Andrés Carrillo la pelota y la puntea antes de que salga en su totalidad. El y lo está ganando el cuadro nacional porque luego centra la pelota Carrillo. Rocco que intenta sacarla, la introduce a su valla, a su propia valla y ya está ganando Perú. Merecido triunfo nacional por lo que ha hecho durante los 60 minutos del primer tiempo. Ahora Perú se suelta más, Carrillo tiene el esférico, mete el centro y tiro de esquina para el cuadro nacional. 20 minutos del partido y vamos al córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina en el juego. después del tiro de esquina comenta eh, Juan Luis Morales el triunfo de Perú por ahora. 1-0. Tiro de esquina, va a tomar su tiempo. Va Cristian Cueva. En breve viene el comentario de Juan Luis. Estamos ganándole 1-0 con gol de Carrillo. Bueno, hizo toda la jugada. La metió al final Roco, pero bueno. Un gol a traición de Chile. Roco en contra, de Inglaterra, la gira. como Inglaterra el jueves peruano. Centro de juego, vamos por el segundo, arriba, golpeo de cabeza de Vidal, salida de Matías Fernández, los chilenos se esperado buscando el empate de la civil en el comentario, Zapatías New Athletic, si quieres hacer reporte, piensa en New Athletic Juan Luis Morales. Lo merecía la selección, lo merecía por lo que había hecho durante el partido, tal vez no de la forma que esperamos, ¿no? Que lo hizo elaborando con muchas llegadas, sino de un error, de una insistencia en realidad. Llega hasta el último, pelea André Carrillo muy bien. Error, error de Geraldino que espera, aguanta, pensaba que se iba y puntea muy bien André Carrillo. La manda larga con una curva extraña imposible para De Paul, Llega, lamentablemente, para los intereses chilenos. Enzo Rocco lo mete en contra, va ganando Perú. No por la vía que queríamos, pero va ganando. Esto es importante, 1-0 Perú. El comentario, Zapatías Newsletics, si quieres hacer reporte, Piensa en io atletismo, va a haber cambios. Sí, Ángelo Enríquez. Ángelo Enríquez ingresa por un regular partido de Junior Fernández. Qué bueno, que se esperaba más de él en los extremos del equipo de Rueda, pero bueno, pero ganándole 1-0. Un Ángelo Como... Enríquez que eh, eh, en un pasado era la promesa, la gran promesa del fútbol chileno. Llegó al Manchester United ahora, hoy por hoy, recuperándose la Universidad de Chile. Se viene Chile atacando ahora por dentro. Gerardino llegaba para buscar esa pelota en el área, pero bueno, salió Gales Espectacular el arquero en 23 minutos de este segundo tiempo. Bien seguro. El gol a aquí se lo dieron al final. En contra, ¿no? Sí, es en contra. Es en contra de Enzo Rocco, aunque el movimiento, el efecto. ...por la punteada de André Carrillo... ...hacía pensar que podía entrar... ...chocar en, eh, al palo o entrar... ...no, finalmente... Eh, ...el interés de Enzo Rocco por sacarla... ...termina metiéndola 1 a 0... Ganando, ...ganando la selección peruana... ...perfecto, el jugador que venció sus límites... ...en 23 minutos... ...en este segundo tiempo es André Carrillo... Para ...el jugador es por ahí... ...porque la vida es un deporte... ...sigue Perú, tratando de elaborar el juego... ...iba a venir aquí, ¿no entró o no? ...todavía no, ¿no? ...se suspendió el cambio... Saliendo en la revienta con todo Tapia. Bajada Carrillo. Balón para Cueva en la salida. Los chilenos que le intenta golpear de cabeza. Buscaba el espacio avanzar por un costado. No llega a hacer daño Dávila. El balonazo que tiene para el equipo peruano. Mayo tú cambia el juego, viene ahora os Dávila aquí va a presionar a la Geraldino, el esférico ahora por un costado está esta vez Enríquez con el balón de rechazo con todo de Ramos, buscando ahora la escapada de Edison Flores, mira la oreja, le encuentra perfecto, la cacheta está rápida para la oreja, la descarga ahora para Andrés Carrillo con espacio, y le va a pegar al arco me parece Carrillo entre cuartos, ataque peruano, vamos, Hiermen, ataque, le viene en el área, viene aquí el centro de Flores, la marca... Por derecha de Mauricio Aila. Que se la pierde ahora porque Flores le quita. Y queda para Carrillo. Buscaba no, Yoshi. El pase no fue bueno de Carrillo. No lo pudo hacer bien. Desapareció la oportunidad. Qué jugada no sea su gauda Y usa la banca móvil del BBVA Continental. Era la posibilidad. Carrillo perdió el último pase. Alan. En esta última acción. ¿Sabes qué, sabe, sabe qué demuestra esta selección? Qué solidaria Y que es inteligente ¿saben a quién Qué va solidaria a Qué solidaria Que va uno Y si no puede uno va el otro Y si no puede el otro va el otro Y así amarraron a Vidal Ataca Chile Mira por derecha se viene aquí El golpeo de Dávila al arco Perfecto Galese Perfecto Galese lo que te perdiste Boca Te fuiste de Boca Galese Partido extraordinario Sí. Y buena, buena entrada el Ahora perfil, bien Dávila, bien Dávila perfil, con su perfil cambiado El perfil igual, el perfil de Zagal Hombre por hombre, Zagal el Pachuca Dávila el del Necaxa, mismo perfil Buscando la misma jugada y la misma Elaboración, va Perú Salida de Galese, el valorazo Para que rechace en Zorroco. Por el lado izquierdo, intentamos avanzar Por ahí Andy Enriquez, balón afuera de la cancha Y lateral en el partido Lateral para el equipo peruano, ganando 1-0 Lo estamos ganando y lo estamos viviendo Lo estamos disfrutando lateral, precioso Todos. Se molesta, molesta Víncula porque lo, lo, lo arroja o lo avienta hacia el panel publicitario y casi se cae Díngula por eso se molestó con el jugador chileno. 25 minutos, arriba en el marcador el equipo peruano, el esférico de Yoshi buscando a Flores, falló en el pase, fallaba en el pase y viene ahora Isla a recuperar cerca de la línea de la banda, el balón para Arturo Vidal, toque por derecha, Aquí la tiene por un costado Matías Fernández. El balón nuevamente para que la tenga Vidal. Cambiado de juego por queda la Solomena. Solo Está Solomena solo en el área. Centro. no llega. Rechazo de Tapia. La pone en área. En el punto penal. Bien, perfecto. Yoshi Mario tú Rechazando la pelota y la deja en la línea de Saturno. En la mitad de la cancha nuevamente para que la tenga Maripán Pasa con la pelota, que viene Fernández. Por izquierda nuevamente, la carga. Se vuelve interno, intenso el partido por capitales Dejando el esférico nuevamente, teniendo Dávila. Balón en el fondo para que la tenga Fernández. El esférico que la juega ahora. Marispanco Panco en su Isla, Pero el bueno, esférico bueno. para Fernández. Geraldino, centro. La marca perfecta de Tapia. Perfecta la marca, no, de Santa María. Falta, la, falta. Gran, partido, gran partido, gran partido de Santa María, 26. Cobró lateral para se Chile. Cobró lateral, se, se, me parece falta en contra de Cristian Cueva. Villarreal indica ahora Más sí calma. lateral en salida. Vamos a ir con el comentario del partido Zapatillas Nido Atlético. Si quieres hacer deporte piensa en Nido Atlético en 26 minutos. Perú le gana unos 0 a Chile. Entró polis. un poco dormido Perú, pero el gol lo ayuda. Lo ayuda a pararse de la mejor manera, a equilibrar de, de, de alguna manera el partido. Me parece que el cambio, a pesar del gol, se tiene que efectuar. Aquí no le da más equilibrio, junta más al equipo, lo vuelve más corto y eso necesita Perú. La gran virtud de Perú de la mitad en la cancha era justamente el gran defecto de Chile. Volvamos a jugar así, volvamos al medio, volvamos a presionar bien, volvamos a ponerla al piso, ¿no? Volvamos al equilibrio antes y nos está escuchando negro, nos está escuchando porque se viene Pedro Aquino en Perú. El comentario 27 de la parte final, Zapatilla de Atletic, si quieres hacer reporte. Piensa en atlética la. Podría venir polo por carrillo, ¿no? Polo por carrillo y podría venir aquí no por tapia. Vendemos Roberto todos Totus preciosos todos los días. En nuestra vida siempre estamos dispuestos a alcanzar el máximo y para reponernos tomamos Sporey. Esporey, la vida es un deporte. Con la seguridad no te la juegues y viaja tranquilo por todo el Perú con Cruz del Sur. Sigue el fútbol, Fred Zulca en capital, son las 9 de la noche con 6 minutos, ya viene Junior Silva con noche abierta Quedó sentido me parece Galece Se sí, Galece sentido, incómodo, entran los médicos de la selección peruana de fútbol Tiene un problema, tiene un problema me parece en el muslo, lo siguen atendiendo al jugador peruano Se viene el cambio, se viene el cambio en Perú, se va Renato, se va Renato Tapia Ingresa el volante de León de México, Pedro Aquino Lleva tapi entonces, mientras que a Tigre que ya se pone de pie, pero por si acaso la banca también mandó a calentar a los arqueros. Va a ingresar Pedro Aquino, que la última fecha doble contra Holanda y Alemania y barcó un gol. Y fue en Holanda, con golpe de cabeza. Fue el primer gol, fue el primer gol de una selección peruana frente a Holanda. Bueno, va a Pedro Aquino entonces, que para muchos está en mejor performance en su liga. Que Tapia por los minutos, por los partidos que juega. Cambio a la... Y, y ahí está la unión de los jugadores. El beso, el abrazo. Dos jugadores de la misma de categoría. Se conocen de chicos. Sale Renato Tapia. Ingresa Pedro Aquino. Sí, pero se viene Polo y el otro me parece que es Paolo Hurtado. Paolo Hurtado también se viene Perú. Lateral para el nacional. Jugando a la atroco trataba de salir por el medio, ahí estaba con la pelota Aquino, y se escapa Flores, Cuenta. viene velocidad, ahí hay el libre por derecha, ahí hay el libre por derecha viene Flores, toque sacarrillo, tapó, gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol A triunfar peruano donde vayas, aplastar al rival, si es posible humillarlo, en el fútbol todo vale, en el fútbol está la cancha, la que define toda la historia, la que define nuestra historia, la que define un nuevo comienzo, ante Chile nada será igual, ante Chile todo será diferente, los esperamos en la Copa América, los esperamos rumbo a Qatar. Perú vuelve, pero vuelve recargado, Perú vuelve con el centro de oro, Perú vuelve siendo el mayor, Perú vuelve con una generación que ahora será más dorada que antes, y bueno, 2 a 0 gol de Aquino, gol de leche y gloria, un golazo para tu nutrición. Capital, tu opinión importa. En el grito de Joffrey Zulca, nuestro relator en Capital, mientras que gritaba el gol, Juan Luis Morales, el que nos pinta la cancha, decía: rompió línea, rompió línea. Sí, sí, rompó, le rompió línea. Pedro Aquino, tremendo jugador, leyó muy bien la acción. Inteligente Flores, porque supo aguantar la llegada de Aquino. Lo miraba hacia la derecha, llega Aquino, saca la pelota. Y el volante de León de México anota el 2 a 0 para Perú. Lo gana bien Perú, lo gana bien. Protagoniza el juego, lo gana muy bien el equipo de Gareca. El comentario: zapatillas de Atleti. Si quieres hacer deporte, piensa en New Atlético, Ali Morales. Sí, bien Perú, lo decíamos, lo decíamos antes. ¿Qué falta en Perú? ¿Qué falta en la mitad de la cancha? ¿Qué hace Perú para que se involucren todos de nuevo? Esto, no solo por el gol, esto de romper líneas es hacer corto un equipo, es mover el bloque, es moverte muy bien. Y eso hace muy bien Pedro Aquino, lo dijimos. Primera jugada aquí no, el gol peruano. Muy bien lo de Pedro en León. Muy bien lo de Pedro también este partido. 2 a 0 Perú-Chile. Qué bien se siente. Qué bien se siente estar ganando la Chile 2 a 0. cuando ha habido variantes en, en la selección peruana, Fred. El comentario zapatillas, New Athletic. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. 32 minutos le estamos ganando a Chile, sí. Qué bien se siente esta noche. Qué bien se siente aquí en Lima. Qué bien se siente en el país, le ganamos a Chile, esto es distinto. Esto vale por tres, no importa ya antes, el presente mejor. Le ganamos en capital, estamos ganando a Chile, 32 minutos. Para salir con la pelota, Maripán. Los chilenos buscarán descontar, pero el partido se les hace complicado, se hizo la variante, Juan Luis. Sí, recuperamos la mitad de la cancha, le dio bien Gareca, le da aire a la mitad de la cancha. Y sacó Flores y a Carrillo, metió a Polo y a Hurtado. Se dio la variante entonces, centro buscando ahí la jugada la complicaba, Geraldino, rechazo de Ramos, alejando el peligro, le queda nuevamente con el balón a Maripán jugada ahora con Roco el esférico que la va jugando ahora por lo gastado Matías Fernández que se pica, adelante el juego entre tres cuartos de cancha, se adelanta buscando el camino de Canara, al descuento, buscando también Chile su gol en esta noche en el... Hard Rock Stadium, toque por derecha, Isla, 53 cuartos de cancha con Vidal y el balón que le queda a Dávila, para pegar al arco, busca Dávila, juego centro, víncula, la sí explota. Corre a Víncula, velocidad, sube de 80 90, 120, corre, corre a 180 ahora. A ver quién lo para. Víncula pasa. Simple mortales que pasa. Vínculo y tuvieron que agarrar de 4 como a tu Para quitarle la pelota. Vínculo, increíble. No pueden de otra manera los chilenos, 33 minutos. Y ahí está sentido Alvíncula, me parece, eso Gran contragolpe, sabe lo que tiene, sabe que era un contragolpe largo. Picó bien Alvíncula, creo que la quita bien, ah ¿eh? creo que igual la quita bien. Lo mete en el pie, pero finalmente la pierde, la recupera Chile, pero queda sentido Luis Alvíncula. Bien Perú, Dios dándole que... aire a mitad de la cancha con los cambios, dándole aire con Hurtado, con Aquino, recuperando lo más valioso que tiene la selección peruana. Debió soltar antes eh, Alvíncula, pero creo que es uno de los mejores de Perú. Es Advíncula perfecto, el jugador que venció sus límites, es Luis Advíncula por ahora en 34 minutos de segundo tiempo, el jugador es por ahí, porque la vida es un deporte. Un detalle, un detalle. cuando fue goleador en la apertura de la Universidad de Chile Raúl Ruiz Díaz, el goleador en la sudamericana era su compañero Junior Fernández, se encuentran el día de hoy, los dos goleadores de esa gran Universidad de Chile de Jorge Zampaoli eran Raúl Ruiz Díaz y Junior Fernández. 34 con 30 segundos. Le van a quedar ya cerca de 10 minutos a esta noche aquí en Miami que es nuestra. Nadie nos la quita. Nadie en el sur no la quita. Viene Isla. El toque en el fondo. No puede tocarla y tiene que jugar ahora con el Zorroco. Balón para Arturo Vidal. Está Chile perdiendo ante nosotros. Está ganando peludos a cero. Jugado en el fondo Maripán. Para que salga ahora el portero de Paul. jugando nuevamente Maripán. Se toma los metros, se te ha adelantado Matías Fernández. El toque nuevamente por dentro para Vidal. Está marcando con la mirada por ahí apretando a Pablo Hurtado. El esférico ahora que cambia de juego chile. Saliendo con Rocco, Arturo Vidal, 35 minutos. Arriba Perú, arriba aquí Miami. La tormenta peruana, ¿no? La tormenta peruana en esta noche. Si, sí, el huracán Gareca. ¿Ah? Viene Vidal. Cambia el juego por izquierda, la baja Mena en el área, la marca de las vínculas, corría Polo, balón para Fernández, bien perfecto abajo Santa María, que teme sentido. Viene la contra, viene Cueva, Aladino frota la lámpara buscando un buen pase, se viene ahora por Hurtado, esperando a Rudías, no pudo Lo ser más famoso antes. Hurtado Rudías. No debió picar Ruidías en esta, debió, debió esperar un poquito más, Elia y Hurtado. 36 minutos, la perdió Perú chévere. en la mitad de la cancha y viene Vidal, Aquí está Arturo por derecha, va encontrando a Dávila, buscando a Dilo Dávila con Vidal, el espacio de Arturo, rechazo bien la defensa contra Oco, la deja en el medio, ahí está por Hurtado, el esférico que jugaba ahora no por el costado de Rudías, va de balón fuera de la, la cancha. Perú, sí. La pelota la tiene Perú, debió sí. dejar jugar el árbitro del partido, juego paralizado, Roberto Tamirano en capital, gana Perú no, 2 a 0. Vamos Tegi Cardama. Totus preciazos todos los días. En nuestra vida siempre estamos dispuestos a alcanzar el máximo y para reponernos, tomamos Sporey. ¡Es Esporey, la vida es un deporte. Disfruta el Perú con tranquilidad, de la seguridad y comodidad se encarga Cruz del Sur. Sigue el fútbol en capital, Joffrey Zulca gana Perú 2 a 0. Y lo ganamos, y lo vivimos, y transmitimos esta emoción grande. Ahora por dos, pero arriba 37 minutos, hay cambio. Hay cambio en Chile, entre el volante del Atlas de México, Lorenzo Reyes. Se retira el capitán Gary Medel. Bueno, ingresa Lorenzo Reyes en 36, 37 ya en la cancha. Esto misma posición, ¿no, Juan Luis? Sí, misma posición, hombre por hombre en Chile. Bueno, Perú iba avanzando por un costado. Andy Polo intentaba, se le escapó la pelota de la cancha el lateral. preciso Totus para el cuadro chileno. Saque de mano, buscando Mena a quién jugar. No existía nadie porque todos están marcados. Aquí arriba saltaba por un costado Dávila. Intentaba marcar Geraldino que iba a apoyar. Perú la recupera con la víncula. Teniendo el juego en el fondo Ramos. Santa María para rotarla. Hacia adelante buscando el camino. Viene por dentro Pedrito Aquino. Que ha marcado su segundo gol en la selección. Pase buscando Cueva, Rodías. Muy, muy largo avisado. el envío. De Paul Sane. Y atrapa la pelota. Si no fuera también por de le estaremos ganando 4-0, ¿no? Sí, buen partido de Paul y buen partido. Tácticamente muy mal los centrales. Pero han salvado, han apagado incendios, tanto Roco como Maripán. Y eso significa que Perú fue una tormenta en esta noche, en Miami. Sí pasó la cobra. de ha 5 Perú hoy día. A ver, Perú juega bien, el primer tiempo 45 minutos... Eh, totalmente fue, superior. Totalmente superior. Luego el segundo tiempo Chile lo quiere equiparar, intenta de alguna manera los primeros 12-15 minutos, y luego el gol lo suelta Perú, y Perú vuelve a tener la rinda del compromiso. Sí, vuelve a ganar la mitad de la cancha, lo más importante del partido... Da aire a los cambios, necesitaba otro hombre también está cansado, necesitaba un Aquino Que entra con gol y le da equilibrio a la mitad de la cancha Entra también para hacer esa función táctica Polo y Hurtado Mucho aire, necesita Perú en la mitad de la cancha La confianza que tiene Aquino En pelota parada ofensiva, demostrado frente a Holanda Y ahora acompañando, rompiendo líneas Y anotando el segundo gol para la Perú frente a Chile y Tal vez uno de los jugadores más completos Más completos de la selección peruana 39 minutos, gana Perú 2 a 0 vendemos Roberto Altamirano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 Y hay falta en contra de Domíncula, ¿qué le hicieron a ah? Pobre Rayo? Sí, el delantero, el delantero de italiano era ¿sabía que no llegaba? Le metió la pata, aguantó muy bien, buen partido, nuevamente, ya es costumbre, buen partido, Luis Advíncula, se viene otro cambio en Perú, lo pedía, lo pedía Alan 10 viene con la número 26, como el Vancouver. Jordi Reina se va de regular partido, Raúl Mario Ruiz Díaz. Sí, señor, tuvo una clarita ante el pase de Cueva y luego tuvo otra sí. eh, delantero, pero bueno, pero bueno, creo que hizo un partido sacrificado sí. también Raúl Ruiz Díaz. Bueno, después de 10 meses a la cancha, Jordi Reina, ¿no? Después de los partidos contra Nueva Zelanda. Con lo flexible que se ha vuelto Perú, y repito un punta con movimientos como reina es muy bueno le hace bien a Perú también pelota largo la recibía justamente Jordi qué técnica para bajar la pelota sí, claro, de Jordi reina claro, en esta acción claro ¿eh? estaba en posición anatada, tiro libre en salida 40 minutos qué blanco el árbitro del juez de línea eh después de qué blanco el tiro sí, sí, sí, claro. parece, parece un pedrerín sin guiso sale Chile con la pelota en el fondo avanzando Lorenzo Reyes el esférico por un costado para dejarla ahora para Maripán tres para el equipo de Rueda, lo que se le viene a Rueda en Santiago, no quisiera estar en su pellejo, toque en el fondo. Tiene, tiene tiempo, tiene tiempo de recuperarse contra México, ojo, regresa Alexis Sánchez ese partido. Por derecha la tiene Isla, balón y la marca de Jordi Reina, ah, se pica la pelota, es para el equipo peruano, viene Cueva, por izquierda Cueva, ya para pegarla, ya para darle el pase, habilitado, aquí está el remate, no puede hacerlo Aquino.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 ¡Golazo peruano 3 a 0! ¡Ahora dime qué se siente! ¡Ahora dime cómo se siente! ¡Ahora dime, lo disfrutamos! ¡Sí, lo disfrutamos! ¡Saca todas las cajas, Alan! ¡Saca que mañana nos trabajamos! ¡Mañana feriado nacional! ¡Se siente distinto ganarle a Chile 3 a 0! ¡Se siente distinto ganarle ahora tan lejos aquí en Miami! ¡Se siente distinto la tormenta, grado 7, es el fin del mundo para los chilenos 41 minutos, golazo de Aquino en el área La tuvo, la pescó en primera, hundió Esa pelota en las redes explotó Gol de leche y gloria, un golazo para tu nutrición Capital, tu opinión importa Señores, el buen partido de Perú El muy buen partido de Perú Hace que lo bien que jugó Perú hoy se refleje ya en el resultado. Hoy Perú le hizo mucho daño a Chile, demasiado daño, y ahora se viene el cuarto. Viene con la pelota Reina, para meter el centro, para el Hortado, y el balón se va fuera de la cancha, la marcaba Isla. Es un manojo de errores también Chile, virtud de Perú, pero es un manojo de errores. Pero eso no es problema de Perú, el Perú tiene que cuando las tenga, anotar. Se viene el tiro de esquina. Y de, después de este tiro de esquina viene el cambio en el equipo peruano va Paolo Urzado. Va a entrar Calcaterra. Va a entrar Calcaterra, se retira Cristian Cueva. Va a estar de socio Yotun con Calcaterra, eso será interesante. Se va Cristian Cueva, ingresa, ingresa un peruano es, es un peruano. Digan lo que digan, entra con la 16 el jugador de Sporting Cristal, Calcaterra. Sí, de gina viene Hurtado. Vamos por el cuarto. Cueva le dijo a Calcaterra, calca, anda a la jugada, anda a la jugada. Viene y le espera ahora sí Calcaterra. Por dentro la va tocando el volante de Cristales. Por izquierda y apareciendo Tronco. Van para tenerla nuevamente Hurtado. Cerca a los tres cuartos de cancha Calcaterra. Que bien juega Perú. Reina de taco, perfecto. No, le quedó corta la pelota, rechazo con todo. Y ahora sí vamos con el comentario del partido. El comentario zapatillas de Athletic. Si quieres hacer reporte, piensa en New Athletic. Juan Luis. Clarito Perú recuperó el partido, la tiene, cambia, alterna. Irónicamente, lo que hacía Chile hace un par de años lo está haciendo Perú y lo está haciendo muy bien. Conociendo sus virtudes, conociendo cómo jugar a los rivales, cómo jugar con los rivales, cómo llevar a Chile al error. Porque Chile no se equivoca por gusto, tiene un Perú encima, tiene un Perú que presiona, tiene un Perú que presiona y lo hace de la mejor manera. En esta última entraron bien Calcaterra, entraron bien Hurtado, entró bien Jordi Reina a mostrarse a jugar y de eso se trata de todo esto, del todo el trabajo de Ricardo Areca, de plasmar todo lo hecho, convertirlo en gol Chile está perdiendo con Perú hoy día 3 a 0 El comentario Zapatillas, y Atleti si quieres hacer deporte, piensa en Rio Atleti 44 minutos es el tiempo tu electro mejor precio y feroz es posible de este segundo tiempo, Perú 3 Chile 0, dos golazos de Pedro Aquino el primero fue en contra lo hizo Roco en y su propia reminero. cancha y ahora hay tiro libre porque le hicieron la falta a Dávila. ¿Quién frenó? ¿Cacatero? Eh, ¿Yotún? No fue Yoshi Mario Uno de los jugadores de los poco rescatable el día de hoy en Chile. Este Dávila. Dávila. 20 años de experiencia. Bueno, vamos a preparen al jugador, exponen el partido, compañeros. 45 minutos. Tiro libre para el equipo chileno. Balón de ruedas, centro en el área, aquí está Fernández, salió Galés, espectacular con los puños, Rechaza la pelota, otra vez la ponía, Dávila, balón hasta la última línea se va fuera de la cancha, tiempo cumplido 45, ¿cuánto más, Juan Luis? Pero jugamos tres minutitos más, como le gusta al chino, solo tres minutos. El jugador es por ahí de este partido, A las 10. Para mí, Pedro Aquino. Para Juan Luis Morales, es por ahí. Lo digo con los ojos cerrados y me está viendo Alan, Pedro Aquino. Perfecto, el jugador que venció sus límites es Pedro Aquino. Mejor es por ahí porque la vida es un deporte. Ahora el podio de Perú para mí Flores, Santa María, Aquino. Tiempo de podio No, cumplido. no, no, no he dicho uno, dos, tres, los tres mejores de Perú. Ah, yeah. Para ti eh, Flores, Iotum eh, y Aquino. Santa María me encantó. Sí, eh. Santa María muy bien. Cumplió y anticipando todo el día de hoy. El serio, Fred, sí. Para mí, Pedro Aquino, no hay lugar a dudas. Ok, ahora para pasar esa garragantita, tranquilo que vamos a la ratita, ¿eh? De todas maneras. Sea ya... Perú, sea Perú. Mañana no trabajo. Viene el balón. Y la salida iba con el esférico Hurtado, se va al piso. Dice el árbitro Villarreal que sigue el juego. Calcaterra. No, no Calcaterra con la pelota Hurtado, al final no le puede dar el pase. Y ahora viene Chile en la salida, Vidal. 46 minutos, jugamos hasta los 40. Y... 8 minutos aquí en Miami Vidal y el juego por izquierda Corre Mena, cerca de la línea Atenal, Mena y el pase Con el borde interno, Cuidado. la media vuelta Viene Dávila Bien Lucho. Bien Lucho. Imposible pasarlo eh. Imposible pasarlo Yo Y que... pierde la cabeza Ángel Enriquez Ese podio necesita más peldaños ¿eh? Ese podio no basta tres en Perú. Lo colectivo, lo que, lo colectivo es primordial. Ese podio necesita más A víncula es un no sobrenatural. A tres, cinco. Meto a víncula también. Y lo meto a Santa María también. Buen partido. Y, aquí, y, y un jugador que nadie es justo. Nadie lo nombra. Pero estuvo del principio y ayuda a Perú. Cristian Ramos también muy bien en lo suyo. ¡Qué rico es el fútbol capital! ¡Qué rico es esta noche! Por nuestro aniversario. Estoy renovado. Tú, peruano, no te sientes feliz. El capitán 967 explota la red. Perú 3. Chile 0-47 minutos. Se va a acabar el partido. Le vamos a ganar. Bueno, le estamos ganando. Va a ser ya esto concretado. Va a ser oficial. Después de cinco años. ¿Cuánto esperamos en este momento? No bastó clasificar al mundial. Nada más tenía que darse la victoria peruana. El toque de Cacaterra para Trauco. No puede jugarla. Fernández. Jugando Aquino. Tiene la pelota, no lo los costado de Y está rotando a Juan Luis. Dime. Y con todo el respeto del mundo, con todo el respeto porque soy bien educado. Pero un saludo a mis colegas colombianos que tanto hablan de Perú. El toque para TV ahora. Ha ¡Ah, ganado Perú. Ha ¡Ah, ganado Perú. ¡Le hemos ganado a Chile! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! Qué bien se siente, como si fuera 28 de Julio, como si fuera nuestra fecha. Bueno, la mejor hinchada del mundo estuvo en Miami, la mejor transmisión también estuvo en Miami, fue de capital para todo el país y Perú con goles, primero en contra de Roco después del centro, que la jugó hasta el final, hasta el final. Aparecía Carrillo, después vino el ingreso Aquino, y también otra vez Aquino en el área, fabuloso el volante, el volante que juega en México. Nosotros somos Perú, y estamos creciendo, y estamos arriba por Capital.